Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes, estamos iniciando esta transmisión cuando son las 9 de la noche, no, 8.50 de la noche, me adelanté por 10 minutitos, hoy vamos a tener a un invitado, así que mientras tanto vamos a dejar que la gente comience a llegar a las diferentes redes sociales en donde voy a transmitir que es YouNow que es TikTok, que es Facebook, que es YouTube, que es Twitch. Así que gracias, Elena. Váyate rápido, Elena. Tienes 10 minutos para bañarte porque tenemos invitado el día de hoy Franz, nuestro amigo YouTuber, eh, el cual eh, si no lo conocen, pues hoy lo van a conocer y van a ver qué interesante es su contenido. Gracias, Emilio Laya. Sí me veo mejor, ya me siento mejor creo que sí se nota ya de la eh, de la gripa ya me siento mejor eh, de la depresión estoy mejorando ya tengo un poquito más de ganas de hacer cosas entonces eh, estoy un poquito mejor muchas gracias por por eh, la observación poco a poco espero que mi mente se sane que esté mejor y para que pueda estar con todos ustedes no la verdad también había tenido problemas eh, fuera de, de mi estado de salud sino eh, en, lo, en lo social en lo económico y en lo demás había tenido también problemillas y todo eso pues eh, se me fue juntando pero afortunadamente parece que parece que está mejorando todo y, y estoy aquí nuevamente con ustedes hoy es el lunes Lunes eh, 21 de febrero ya, yo ya quisiera que fuera marzo, la verdad, porque, no sé, se me hace, los meses se me hacen muy, muy pesados, ya quiero que, que sea, sea marzo para que llegue mi paga y esté más tranquilo aún. Pero bueno, les agradezco a toda la gente que está uniéndose a la transmisión, que me pueda apoyar con sus likes, con sus eh, compartidas, con sus comentarios, con las estrellitas en Facebook. Gente de Facebook, apóyame con las estrellitas. Píquenle ahí al botón de estrellitas, por favor. Y gente de YouTube, apóyeme con los superchats, por favor. Ustedes hacen este programa. Y gracias a ustedes es que estoy aquí todas las noches. Si no me apoyan con los superchats o las estrellas, las compartidas, los comentarios, con que me visiten, pues la verdad ya no existiría. Así que estoy por ustedes y les agradezco inmensamente que me apoyen con todo lo que se da, con los likes, con compartidas, con recomendar las transmisiones y demás. Mil gracias a todos. Hoy a las nueve de la noche vamos a iniciar esta transmisión, son las 8.53, tenemos siete minutitos para que la gente vaya a hacerse un café, a prepararse algo de comer rápido, en lo que entran las personas a la transmisión, porque a las nueve de la noche pues voy a tener a nuestro invitado Franz, él es un youtuber que hace exploraciones, no exploraciones como los charlatanes paranormales, exploraciones de día, pero exploraciones muy interesantes. Él es peruano y es uno de mis youtubers favoritos, debo de decirlo, por eso lo estamos invitando. Además de que tiene historias interesantes que me gustaría que nos platicara, y que sé que a muchos de ustedes también les va a, a interesar. Antes de que, gracias a Mauricio Garza por esos 20 pesos de la superetiqueta. Gracias a Adrián Colín, a Alan XMG, a José Flores, a Natanael Ramírez. Un abrazo a María de la Luz Martínez. También un abracito allá en YouNow. Carlos Armijo, mi hermano, bienvenido. Gracias por estar aquí. Cuídate mucho. Saludos, a Adrián Colín. Gracias, mi hermano. Gracias por los buenos deseos. Les voy a enseñar un poquito el canal de Franz, en lo que eh, le mando el, el link para que se inicie, para que entre a esta transmisión. Gracias a María de la Luz Martínez por 400 likes, María de la Luz, gracias, qué amable María. El caso de Eric Kunen es real, lo que pasa en su casa o también es puro show, puro show Leo TJ, aprende algo, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero es puro show mi hermano el de eric gunner y el de todos los demás charlatanes puros falsedades eh, muestran en, en internet israel valencia conoces al youtuber de exploraciones iguales de méxico y tiene un caso muy interesante se llama eric gunner que no israel valencia que ya no les vean la cara Ese eric gunner nunca he hablado con él conozco su contenido muy poquito pero sé que eso que está haciendo de que le pasan cosas paranormales en su casa es lo mismo que están haciendo todos los demás chantas, por no decirles charlatanes, engañando a la gente con cosas paranormales, no gente, no les crean en verdad, no les crean, háganme caso, son puros fakes, son puros casos que se inventan puras historias y se van a escudar con que es una RG como lo hace Abiud, y que es entretenimiento, y la de verdad, señores, no se crean ya esos fakes, todos son una bola de fakeros, que nada más les interesa el dinero, les interesa la fama, no están en el tema paranormal porque les apasione la verdad, la mayoría de todos que están en el tema paranormal es porque quieren fama y fortuna, dinero, eso es todo, no lo hacen para, por amor a, a los fenómenos paranormales ni al misterio, no. Simplemente lo hacen por ganar dinero, gente. No les crean en verdad. Dice Diego Hernández de México, ¿a quién recomiendas? Me gusta el tema, pero sin puras decepciones me he llevado. Mira, Diego Hernández, te recomiendo a gente que hable del tema, pero que, que lo hable siendo objetivos. No los clásicos que suben el video y que muestran cosas eh, se supone verdaderas y cuando en realidad son falsas. La mayoría de cosas en Internet son falsas y lo hacen para destacar nada más en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Todos esos charlatanes que hablan de fenómenos paranormales ya me tienen cansado porque no lo hacen por amor, lo hacen literalmente por fama, por dinero engañando a la gente y demás y tienen muchos seguidores de todo tipo ¿eh? desde los que lo hacen en los fenómenos paranormales con chistes a los que lo hacen de una forma descarada y, y terrible como los exploradores paranormales y pasando por los cuentacuentos de terror y demás toda esa gente lo hace por dinero la verdad gente la verdad lo hace por dinero si me preguntan que si yo lo hago por dinero Debo decirles que yo cuando empecé en YouTube no se ganaba dinero y trabajé cuatro años haciendo mi contenido diario sin ganar ni un solo centavo. Si YouTube no me hubiera pagado, yo seguiría haciendo contenido sin que me pagaran porque es mi pasión y desde siempre lo fue y desde siempre lo ha sido. Si me pagan por hacer contenido, pues eso ya es una cosa que, que las redes sociales pues dispusieron y pues me, qué fortuna, ¿no? Generar ingresos de algo que me apasiona. Pero si no me pagaran, lo seguiré haciendo porque eso es lo que a mí me gusta. Y si no pagaran, les aseguro que no estuvieran esta gente estafadora engañándolos, haciendo transmisiones diarias paranormales o mandándoles o poniéndoles historias paranormales que según les pasan en su casa. El día de hoy vamos a tener a nuestro invitado, Franz que él eh, tiene temas no paranormales, pero sí de misterios, y como aquí hablamos, tanto de los tenemos paranormales como de misterios y demás, seguramente va a ser muy agradable, agradable eh, que, nos los, que nos platique estas historias y estas aventuras que ha hecho, y pues que lo conozcamos más y si ustedes conozcan su canal. Eh, dice Lucía Carolina, nos mandó 100 pesotes, gracias Lucía Carolina, gracias, hola Ox, bueno verte, espero te sientas mejor, nunca bajes los brazos, te queremos mucho, nunca, no, nunca voy a, a tratar de, de bajar los brazos, por mí no, eh, por mi estado de salud mental, eh, eh, a veces no puedo con mi mente, yo soy el que decía, controla tu propia mente, porque si no alguien más lo hará por, por ti, en este caso, mi mente me, me pagó mal, mi mente juega, me juega chueco conmigo, y, y me hace autoboicotearme, eso es lo que hace la depresión. Casi siempre habla, se habla mucho de la depresión, pero hasta que no la vives, no sabes lo que significa la depresión. Y para rápido y lo entiendan, la depresión es boicotearte a ti mismo sabotear tu propio organismo, tu propia mente, es como en estado de autodestrucción, eso es la depresión, cuando uno tiene depresión, se pone en el estado de autodestrucción completamente y se empieza a destruir de todos lados, ¿eh? es horrible esa enfermedad, yo no sabía lo que era hasta que lo viví y hasta que lucho con, con ello y no se, no se sana con solo palabras, es muy difícil la verdad el llevar esta enfermedad, pero pero mientras me sienta sano y fuerte, de pronto voy a luchar cada vez que pueda, lo prometo, afortunadamente no tengo, no tengo, eh, eh, el psiquiatra no me ha detectado como, que he tenido, eh, ganas de auto, auto lesionarme, o, o auto, auto desaparecerme de esta vida, afortunadamente no, pero sí me causa muchos estragos eso, y bueno, ya que han entrado todos, gracias a toda la gente que está entrando a la transmisión, gracias a toda la gente que está apoyando con sus superchats y los likes y demás, Candibelo, un abrazote a Omvir, también a César17, un abrazo bienvenidos todos, buenas noches, ya tenemos a nuestro invitado Franz, que es eh, el invitado de esta noche y le vamos a dar la bienvenida aquí lo tenemos al buen Franz buenas noches Franz, hola, ¿Cómo? Hola. Un, un, un, un te escucho un te poco lejos, hablando. a lo mejor es tu micrófono, algo tiene que ver ahí. A ver, ahora, ahora, ¿me escuchas? Eh, te sigo escuchando lejos. Qué es raro, ¿eh? Eh, Ahora, hola, hola, hola, hola, probando, probando. Sí, eh, a ver, quita el, el micrófono ese audífono. aló, aló, aló. Aló, aló. aló, aló. Como que no está conectado. Se escucha como si estuviera el micrófono de la computadora. A ver, pues a conectar, ¿ya? Ajá, como que configúralo para que salga el micrófono de la diadema. Porque como que suena el micrófono, pero el de la computadora. Aquí te espero, no pasa nada. Mientras le mando un abrazo al buen judío, a Malena Saída a Cardeña, a Juan Pineda, gracias. A Candy Bell que nos ve desde... Mérida, Yucatán, un abrazote a Candy, a Jenny Lop también a Mario FS, a Juan Molinas, y vamos a meternos mientras a TikTok para transmitir también en TikTok. Ahora me escuchas. Ahí está perfecto, Franz. Ahora sí, vale. ya te escuchamos. ¿Qué era lo que tenías? Eh, la configuración, la configuración. Ah, mira, sí. sí ya Estamos iniciando la transmisión también para... TikTok, y bueno, vamos a iniciar esta transmisión. Franz, pues bienvenido a mi canal. No, eh, gracias, ¿eh? gracias, un gustazo. Gracias, eh, hermano, por haber aceptado la invitación. Creo eh, que ¿no? yo te lo dije hace tiempo, ¿no? Este por ahí, Tarán, yo te sigo a ti desde que estaba en el colegio. Ah, con sí. Mi sí Oye, tiene, años, tiene ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 22, hace 5 años que te sigo. Bueno, 6, 6, 7 años. Tienes 22 años, Franz, sí. ¿y desde cuándo has empezado a hacer YouTube? En 2020, el año de la pandemia. Ah, o sea, ¿tienes muy poquito tiempo siendo Sí, YouTube? soy nuevo, soy nuevo, soy nuevo. Recién me atreví, en plena cuarentena me atreví a, a ser creador de contenido. En el 2020, recientemente, ¿y eh, ya tienes más de 200.000 mil seguidores? Sí, en YouTube tengo más de 200.000 mil, en Facebook tengo 700 mil y pico. Ajá, vamos a llegar al millón en Facebook. Bueno, qué bueno que, que te tenemos aquí para que la gente también que quiera ser youtuber, claro. que le, le interese, que conozca tu historia y sepa cómo puede ser también su caso de éxito, porque el tuyo es un caso de éxito. El que hayas empezado recientemente y tengas más de 200 mil seguidores, es de verdad eh, algo importantísimo. Además, tus vistas alcanzan a más de 150 mil vistas. No en todos los videos, pero sí en la mayoría, ¿no? Sí, estamos ahí tratando de generar este, una, ¿cómo se diría? Que las vistas se mantengan ahí, eh, pero a veces no se puede. Hay casos que se puede conseguir vistas elevadas y bueno, pues la cuestión está en mantenerse, en mantenerse. Esa es la cuestión. El trabajo difícil es mantenerse. Pues hoy vamos a hablar de cómo poder ser youtuber, cómo iniciar, cuál es tu experiencia. Y también vamos a hablar de temas de misterio y de exploración es. que he visto que has realizado, así que va a ser una noche interesante que estés acompañándonos. 22 años, acabas de iniciar YouTube, tienes más de 200 mil seguidores, tus visitas llegan a más de 100 mil, ¿y cómo decidiste empezar y cómo fue tu primer video? Eh, a ver, lo recuerdo bien claro, fue en enero de 2020, todavía no comenzaba la cuarentena ya en Perú, yo soy de Perú para los que no saben, este, pues yo recuerdo que ya llegó un momento en el que yo ya no miraba televisión, yo me entretenía mirando internet, videos de YouTube. Entonces, en, en un momento yo me di cuenta de que ya no miraba televisión y miraba mucho YouTube. Y tenía un YouTuber al que yo seguía mucho, que se llama Dilo Nomás, que es un YouTuber peruano que graba lugares, graba curiosidades. No necesariamente cosas extrañas, de temas paranormales, no, sino curiosidades. Entonces, yo había visto un video de él que había grabado comida de un sol. Un sol es este, la comida más barata que hay en el Perú, ¿Ya? un menú, este, su sopa y su segundo, el almuerzo, más barato. Y yo recuerdo que ese video él lo había grabado afuera de mi casa. Entonces yo tenía ya esa intención ya de querer ser youtuber porque ya miraba mucho YouTube y no miraba televisión. Entonces como lo había visto que había grabado afuera de mi casa, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar este, grabar este video de la comida de un sol? Replicar lo que él hizo, pero a mi estilo. Así es que hablé con mi hermano mi hermano que tenía en ese momento 16, 15 años por ahí, mi hermano menor, le dije, Nick, necesito tu ayuda, quiero que me ayudes a grabar un video. Y yo me acuerdo que ese día traté de convencerlo a él hasta que aceptó. La idea era que él me sostenga la cámara, en este caso mi celular, para que yo grabara mi primer video, que era comida de un sol, la comida barata. O sea, ¿copiaste el video de Dilo Nomás? Sí, lo copié. Mi primer video fue una copia prácticamente. A ver, a ver, un sol un sol equivale a, a este momento, uh -huh. un sol equivale a 27 centavos de dólar para los que son del extranjero, ya Uy, 27 centavos de dólar es casi nada casi nada pues, era una curiosidad y estaba afuera de mi casa, era como un comedor, un comedor popular, ya en el que comían muchos viejitos y todo esto, ya yo recuerdo que le convencí a mi hermano para que me agarrara la cámara porque no, yo no me atrevía a grabar solo entonces, eh, era la primera vez que iba a grabar en la calle y yo como soy, mi personalidad de por sí es introvertida, eh, me costó el triple, o sea, poder grabar en la calle, hablar frente a un celular, frente a una cámara y que la gente de la calle pasara y me mirara, era para mí como que eh, sentir mucha vergüenza. Sí, sí. Eh, sí, yo recuerdo que el primer video que grabé, ese de, de la comida de un sol, de 27 centavos de dólar, fue un momento en el que salí de mi zona de confort, porque me sentía realmente nervioso. Nunca me había sentido tan nervioso en mi vida como en ese momento, porque estaba haciendo algo nuevo. Me había atrevido, y no sé por qué me había atrevido, o sea, debe ser porque no la pensé mucho, porque a veces cuando uno piensa mucho, este, tiende a, a dudar y no hacerlo. Entonces yo no la pensé mucho y me atreví, me lancé. Y aparte tenía la compañía de mi hermano y me sentía un poquito más acompañado. entonces cómo quisiste hacer el video? Eh, eh, ¿Copiando un estilo, el estilo de Dilo nomás o tú tenías tu propio estilo? Eh, en ese momento, cuando uno comienza, todavía no encuentra su propio estilo. Por más de que yo dijera, quiero hacer mi, a, el video a mi estilo, quiero hacerlo mejor que él, eh, siempre este, este, me veía influenciado. Yo al final de, de, de ver el resultado ya editado, me di cuenta de que había sido muy influenciado por el vídeo de hilo más, quiera o no, lo estaba prácticamente copiando, eh, o sea, decía, la, hacía las mismas tomas, hacía el mismo procedimiento al momento de grabar, el, la idea del vídeo era ir, entrar al local y probar la comida y decir qué tal estaba, eso era, este me salió un vídeo, sí, qué tal estaba, ¿no? Y estaba, <ríe> ¿No, estaba <ríe> es, bueno? no estaba bueno, no, no tenía sal, no, no estaba bueno y estaba, era un lugar en el que entraban muchos este, ancianitos y vagabundos. Como es una comida muy barata, este, muy va muchos vagabundos, ancianitos, gente que no tiene mucho dinero, entraba a comer ahí. Entonces, era la primera vez que yo también estaba yendo a ese lugar y para mí también fue como que me sentía un poquito nervioso por el ambiente porque había mucha gente que te miraba medio raro, ¿no? Cuando estás grabando en la calle te miran así como que, oye, ¿qué está haciendo este pata, no? Entonces, este mmm, todo el video me sentí nervioso al momento de grabarlo. Me sentí muy nervioso, pero ya cuando lo terminé, eh, tenía una sensación de que había superado un obstáculo. Para mí era un logro inmenso haber culminado un video. Mi primer video que yo quería hacer y lo hice. Me, pues me sí. salió un video de cuatro minutos, cuatro o cinco minutos. Muy cortito. Muy bien, bien cortito de cinco minutos. Ajá. Subes ese video a YouTube y, y ¿qué? ¿Alguien te ve? Ajá, ya, yo lo subí. Y las vistas, este yo me esperaba, pues, no, 10 vistas, 5 vistas. Es la primera vez que iba a subir un video. Y para mi sorpresa, ese video este, llegó a más de 1.000 vistas. ¿No, no puede ser. Vistas. desde sí, pero, cero? ¿no? Sí, de cero, sí. Pero no pero imagínate, ¿en cuánto tiempo fue? Fueron en 3 meses. En 3 meses llegó a 1.000 vistas. ¿Ya? La, los primeros días llegó 50, 100. O sea, no es que se quedó en cero. ¿eh? Pri, los primeros días 100, 200 vistas y en tres meses ya tenía mil vistas pero el problema no era ese el problema era que habían muchos haters y yo era la primera vez que estaba lidiando con eso o sea veía los haters ya este veía los comentarios decían este no me gusta tu video eres una triste copia este todo el video siento que te has copiado de otro youtuber este video ya lo vi este lugar ya lo conozco por otro youtuber este eres una copia no pasa nada no tiene futuro y cosas así no entonces, la mayoría de, de comentarios eran negativos y tenía más dislike que like. Creo que tenía algo de 20 dislike y, y 10 likes nada más. O sea, ¿Habrá sido que tu video se haya pegado al video de Dilo nomás y por eso le salía a la gente y comenzó a tener vistas porque se copió? se, se sí. ¿De alguna forma se pegó? Ajá, y, y la gente me daba con palo, pues, y me daba más dislike que like. Entonces, yo me sentía... Bajoneado. Sí me afectó, debo reconocer. Eh, eso fue en el mes de enero, ¿ya? Eh, para ese entonces yo era estudiante de administración y trabajaba en un call center y a la par trabajaba en una agencia de préstamos. Yo daba préstamos eh, de, en una financiera. Trabajaba en dos, tenía dos trabajos. Era este, trabajador y estudiante. Entonces, este, mi idea para comenzar era subir un video por mes. Un video por mes, así es que en enero subí ese video. En febrero subí otro video, que era este, comparando este publicidad engañosa versus realidad. Iba a los fast food, a los centros comerciales, pedía comida y las comparaba con lo que ellos ofrecían en la publicidad. En ese video no me fue nada bien. Eh, en el primero obtuve mil vistas en tres meses, en este obtuve mmm, 20 vistas en, en dos semanas y casi nada, ¿ya? Y recuerdo que eran más dislikes y más críticas. Ahora sí no entendía por qué. O sea, entendía que eh, la gente me criticaba, no le gustaba cómo hacía mi video. No, nunca, no, hasta ahora no llegué a entender, pero me criticaba mucho. Entonces este, tenía 20 vistas, 30 vistas, y todos eran dislikes. Tenía Oye, pues, un like. ¿Tus vistas eran eh, de gente de Perú? Eh, sí, gente de Perú. ya ¿Y los haters solamente te...? ¿Hacían hincapié en el contenido y en la forma de grabar o también en tu aspecto físico y demás? En mi aspecto físico no tanto, sino en la forma en cómo hablo. Yo sufro de ceseo. A veces la, la letra S la pronuncio como Z. Eh, por eso tengo la mordida abierta. No pronuncio bien algunas palabras. Eh, por eso también al momento de grabar tartamudeo mucho. Entonces eh, yo no sabía ese problema que tenía del ceseo hasta que me empecé a hacer creador de contenido y la gente lo notaba. La gente me criticaba, oye, hablas medio raro, tu forma de hablar es fea. Entonces, este, ahí me di cuenta que tenía seseo, Porque le pregunté a mi dentista, este, ¿tú crees que hablo bien, hablo normal? Me dijo, no, tú tienes una forma diferente de hablar. Arrastras la, la S y la pronuncias como Z. ¿Un es que tienes brackets y que haces eso? ¿Pues por los no, brackets? No, no, no, yo nací así. Es que es una mala postura de la lengua desde muy pequeño ya. Por eso yo también uso brackets, porque el ceseo hace que mi mordida sea abierta. Mis dientes de arriba no chocan con los dientes de abajo. Mi mordida no es cerrada, es abierta, no chocan. Sí, es por eso, mi lengua. Uh -huh. por eso es el ceseo. Que... Y, ya, y la gente empezaba a notar esos detalles y, me, y se burlaba y todo esto. Y a mí me afectaba, ya, las primeras veces. Así es que en el mes de febrero subí un video. En marzo llegó la cuarentena en Perú. Eh, me recuerdo que el, este, ese día dije... Este mes tengo que subir un video a pesar de que haya cuarentena. Recuerdo que habían dado la cuarentena para un lunes. El presidente dijo, el lunes comienza la cuarentena, ¿ya? Y yo días antes dije, ya, este es nuestro último, nuestra última oportunidad para grabar un video este mes. Así es que salimos el primer día de cuarentena a grabar el, el video. Era la temática, era este, eh, lo que dije, ¿no? El primer día de cuarentena en Perú. Grabé ese video y la gente me, ahora este, me daba más like todavía. Me criticaba porque estaba saliendo en cuarentena, era el primer día y no estaba acatando las órdenes. Entonces, eh, pues eh, ese video llegó a 100 vistas, así en dos semanas. Ya, la cosa es que yo sentía de que las vistas, eh, por ahí sí me veía gente, ¿eh? yo me esperaba algo peor. Así es que ya llegó la cuarentena, eh, pasó marzo, llegó abril, abril, este, eh, encerrado en cuarentena, abril. Y yo recuerdo que en ese tiempo la gente estaba en Perú y yo creo que en todo el mundo estaba, esca bueno, tenía problemas económicos, tanto porque no podían ir a trabajar en cuarentena, ¿no? Eh, yo vivía ahí con mi familia, con mi papá, con mi mamá, si sí, teníamos problemas económicos y recuerdo que de mi trabajo yo había juntado un ahorro, trabajar en el call center vendiendo hamburguesas y dando préstamos en Credit Causa. De, de manera remota entonces de credit coach ya me despidieron el único trabajo con el que me quedé fue de call center vendedor de hamburguesas vendía hamburguesas aún estando en, en pandemia tenía contrato era un sueldo muy eh, era muy poco lo que ganaba a ver ganaba 350 soles mensuales que en dólares es 93 dólares este cada mes 93 dólares al mes ganabas cuando apenas llevabas tres videos, pero los ganabas obviamente de tu trabajo uh -huh. y estabas estudiando. Eh, grabaste esos primeros videos, los grabaste con tu celular. Sí, y celular? Ahí, les va, ahí les va algo interesante. Con esos 93 dólares mensuales que yo ganaba en mi trabajo, había juntado una cantidad para comprar una cámara, porque a pesar de que yo no monetizaba en YouTube, yo, yo estaba seguro de que quería que este sea mi trabajo, o sea, yo nunca entré con la intención de que quiero que sea mi hobby, no. Yo siempre tuve claro, incluso antes de grabar mi video, que quería ser YouTuber, de que quería viajar por varios países y, o por el Perú y que este sea mi chamba, porque me gustaba, me gustaba ver a otros YouTubers y quería yo ser como ellos, porque miraba mucho, a, por ejemplo, en México miraba a Luisito Comunica, en España Letal Crisis, entonces decía, quiero ser como ellos, entonces yo ya tenía decidido ser YouTuber. Así, aunque no ganara ni un sol, con lo que ganaba este, vendiendo hamburguesas, eh, ahorré con lo poco que tenía y junté aproximadamente mil soles, ya. 1, no, mil quinientos, que vendrían a ser en dólares, cuatrocientos dólares. Luego de varios meses había juntado ya para la cuarentena cuatrocientos dólares y con eso sí. me compré mi cámara GoPro 8, una cámara deportiva que es muy pequeña, es una cámara económica. Pero para ese momento, para mí era una super cámara porque, a decir verdad, yo nunca había manejado cámaras. Yo estudié administración y no sabía nada del tema de comunicaciones. Entonces, en plena cuarentena, cuando mi familia no tenía mucho dinero ni para comer, yo tuve mi locura de arriesgarme y gastar todos mis ahorros en una cámara, a pesar de que no monetizaba. Claro que, no podía... y que estaba la pandemia y que no había recursos, que había mucha gente sin trabajo y demás, tú habías ahorrado. Y en lugar de mantener ese dinero guardado por si la cuarentena se extendía más, tú decidiste comprar una cámara Compro. y invertir. Sí, y mi papá me dijo, estás loco, Frank, ¿qué tienes? ¿Cómo vas a gastar en una cámara? No puedes. No. No ves que estamos en cuarentena, cualquier momento ese dinero nos puede servir, este, la cuarentena se extiende, nos quedamos sin comer, yo no trabajo, dice mi papá. Mi papá no trabaja, mi mamá no trabaja, nadie trabajaba, estaban encerrados en casa. Entonces, eh, me dio la locura, eh, me arriesgué porque yo... En, en mi mente tenía un muy buen presentimiento de que algo bueno podía pasar a pesar de que no me había ido bien. Así es que eh, como que las restricciones uh, en el mes de, uh, de mayo, el mes siguiente, ya fueron bajando, la gente empezó a salir poco a poco, reabrieron los mercados. Entonces, eh, yo este, como ya tenía la cámara y no la estaba usando, dije, mes de mayo tengo que volver a grabar un video. Abril no había grabado ningún video, había comprado la cámara. Mayo salgo, Así estemos en cuarentena, voy a empezar a grabar porque los mercados se reabrían. Entonces, este, que empecé a grabar, eh, salí y empecé a grabar, este, por ejemplo, había reabierto el mercado de frutas aquí en Lima. Entonces fui y grabé ese, eh, cómo era, este, la reapertura del mercado, si cumplían o no con los protocolos. Esos eran mis videos porque no tenía otras ideas. Oye, no pero tenías mucha fe. No tenías ideas convencionales, pero tenías mucha fe porque tú ya estabas pensando en que fuera tu trabajo y estabas ya empezando a hacer los videos para generar ingresos, yo, yo tardé cuatro años en generar ingresos, o sea, imagínate, cuatro años esperarse, iba, iba a estar duro, tú decidiste empezar a hacer tus videos, sin ideas, una cámara que, que compraste, una GoPro 8, sí. y entonces decidiste empezar a, a grabar, Cosas sociales, ¿no? Era sí, como... por ejemplo, referentes al tema de ese momento. En ese momento se reabrían los mercados y yo fui dije, ahí hay una oportunidad de video, voy a ir a grabar cómo es la reapertura y si están cumpliendo con los protocolos, como un video informativo. O sea, no tenía otra cosa más que hacer porque no podía dar unos viajecitos un poquito más eh, alejados de mi casa porque estábamos en pandemia. Entonces, lo que podía grabar era este, si los mercados, supermercados estaban cumpliendo con los protocolos, si la gente respetaba la cuarentena o no. Entonces, mi video fue ese. Este, para mayo fui a un mercado a ver si estaban cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Entonces, ese era mi video. Grabé y yo dije, con esta la rompo. Tengo una mejor cámara, eh, no tengo excusas. Este, ya tengo como un poquito de experiencia con los dos, tres videos que grabé anteriormente. Más o menos ya sé qué es lo que la gente no quiere. Voy a, hacer, voy a tratar de ser más empático. Entonces, este, lo que hice fue... Fui a grabar solo, la primera vez que fui a grabar solo, con mucho miedo, pero con la GoPro y tenía fe. Mejor calidad de cámara, decía, ¿no? Y no fue así. Subí el video y las vistas empeoraron, bajaron de lo que tenía, pues, 200 vistas a las 2, 3 semanas. Ahora ya no eran 200 vistas, eran 3 vistas en 2 semanas, 2 semanas, 4 semanas, así. 3 vistas, ¿no? 3, 4 vistas, no, no llegaban ni a 10 vistas. No, pues, ¿y, ¿Y solo lo subiste a YouTube o empezaste ya también subiendo a otras redes sociales? O no, no sé? primero comencé con YouTube porque okay. no tenía mucho conocimiento. Entonces, este, como ya tenía la GoPro, este, ya no subía un video por mes, sino empecé a subir más continuo. Así es que mi siguiente video fue, este, fui a, vi, a un parque, vi un parque allá en Lima, en el, que, en el centro de Lima, en el que abandonaban gatitos. Un parque en donde la gente tiraba sus gatos y ahí estaban los gatos abandonados. Entonces fui y grabé ese video del parque de los gatos abandonados. Tú vives eh, en Lima. Sí, yo soy de Lima. Yo soy de Lima. Este, lo grabé y las vistas no mejoraban, empeoraban. Eh, a lo mucho llegaban 10 vistas. Grabé otro video, 7 vistas, 20 vistas a lo mucho, 4 vistas. Entonces yo pensando que con la GoPro iba a mejorar la calidad y yo con las ganas que tenía iba a mejorar, no. Ya no eran 200 vistas como en el principio, eran... Tres vistas, cuatro vistas, diez vistas, veinte vistas. Así es que yo estaba, este, muchos dirían, ¿no? Nadie este, Nice TV, ¿no? Y se bajonearían, ¿no? Pero lo que yo hacía en vez de bajonearme era, me, me daba motivación para seguir y a sacar más contenido. O sea, no tenía vistas y decía, no, tengo que sacar otro video, otro video, este va a pegar, este va a pegar. Y no pegaban. Entonces, llegó un momento en el que mi mamá me dijo, recuerda esta frase, ¿eh? mi mamá me dijo un día... Hijo, ¿por qué grabas videos si nadie te ve? Me dice. <ríe> ah, ni mi las mamá me miraba. eran de tu mamá, dicen que las... Ah, eran de tu mamá. Ajá, ni mi mamá me miraba. O sea, ya mis papás decían, oye, este chico está mal, o sea, está perdiendo su tiempo. O sea, está grabando videos como si fuera tu trabajo y estás descuidando tu chamba, porque yo seguía trabajando como vendedor de hamburguesas de call center. Entonces, este... Pues la cosa está ahí, ¿no? Este, lamentablemente el tiempo pasó, las vistas se empeoraban, pasaron unos meses y seguían 10 vistas, 20 vistas, estancado, hermano. Pasaron unos meses y subía por, por mes, subía un suscriptor, dos suscriptores, a lo mucho habría llegado cinco suscriptores nuevos por mes. Okay. Y recuerdo que de ahí tenía 20 suscriptores, 30, 30. Y ya pues este llegó un momento en el que este, me mudé. Yo vivía por el centro de Lima y me mudé para Ate, que es un distrito también de Lima, pero un poquito más lejano del centro. ¿Te mudaste solo? No, con mi, fa con mi, con mi familia. Ah, se mudaron del lugar. Sí, sí, porque estábamos en cuarentena, pero ya nosotros vivíamos alquilado. No okay. teníamos dinero para pagar. Entonces nuestra casa verdadera, teníamos una casa propia, estaba en, en Ate. Estaba en Ate, que es un distrito de Lima. Este era, íbamos a volver a nuestra casa. ¿Por qué nos habíamos ido a nuestra casa? Porque estaba muy lejos del centro, muy lejos de las posibilidades, de las oportunidades. Nosotros vivíamos en, en un lugar en el que no había, este, por así decirlo, antes no había agua, no había luz. Ya para ahora sí hay agua y luz, no teníamos recursos básicos. Entonces habíamos vuelto ahí, eh, no tenemos pista y esas cosas. ¿no? Volvimos ahí y por, por la necesidad, porque la cuarentena ya nos estaba matando, ya no, no había chamba. Sí. No podíamos pagar el alquiler. Volvimos a la casa y recuerdo que cerca de mi casa, cuando yo bajaba al colegio, había una huaca que se llama Huanchihuaylas. Ok, hay que explicar a la gente qué es una huaca. Cerca una, de mi casa había una huaca. Ok, diga a la gente qué es una huaca. A ver, una huaca es un lugar este, que conserva eh, restos de una cultura prehispánica. Ya sea estructuras como cuartos de adobe, este, por así decirlo, Ollas, telares, huesos. Una huaca es un lugar en donde se conservan restos de lo que fue una cultura de una civilización prehispánica pues antes de los incas. Como un tipo de pirámide, pero hecha como de, de, sí. de lodo, como de sí. arcilla, ah, de, de barro, de barro, de barro, como de barro. Una pirámide de barro, sí. Son sí como... pero ya en ruinas, ya, o en sea, ruinas. Justa, ya a punto de derrumbarse. Entonces había una una ruina arqueológica. ¿Ya? Una ruina arqueológica que se llama Huanchi Huaylas. Coincidencia porque yo soy Franz Huanchi y esa ruina se llama Huanchi Huaylas. La cuestión está en que ese lugar este, me pareció interesante porque nadie lo había grabado. Nadie. Y yo dije, me parece interesante, así es que yo siempre pasaba por aquí, ¿no? Cuando iba al colegio. Entonces, un día, otra vez con mi hermano, le digo, oye Nick, necesito que me ayudes este, y me agarres la cámara. Voy a ir a grabar Huanchi Huaylas. Pero quiero que este sea mi mejor video que voy a hacer en toda mi vida, le dije. Entonces, yo me planteé que este iba a ser mi mejor video. Eh, bueno, la cuestión está en que me puse a investigar, me puse a googlear porque un, una, una, una ruina, ruina arqueológica tiene mucha historia. Entonces, yo me puse a investigar su historia, el por qué está abandonado, desde cuándo, quiénes habitaron ahí, qué es lo que hay. Entonces, eh, todo eso me puse a investigar, lo imprimí, hice un guión y quise hacer un documental sin mucha experiencia. Con, con lo poco que sabía de audiovisual porque yo todo lo aprendí viendo tutoriales en YouTube. Yo aprendí a editar viendo tutoriales en YouTube. Entonces me puse a investigar, me tomé mi tiempo y a la semana ya estaba yendo a grabar a Huanchihuayas. Fui a grabar eh, le puse ¿Esas ruinas que, estaban cercadas o cualquier abandonadas. persona podía entrar? Abandonadas, persona podía que... entrar. Este, al ingresar ahí me di con la sorpresa de que habían, este personas de mal vivir que vivían en las cuevas. Habían cuevas adentro y vivía este drogadictos no sí. entonces este, la cuestión está en que fui a grabarlo hice mi mejor esfuerzo hice lo que lo que yo tenía a mi alcance y cuando lo subí eh, yo pensando ¿no? que este video lo estoy trabajando bien duro eh, lo subí y alcanzó a lo mucho rompí el maleficio de las 20 vistas mi límite eran 20 <risa> vistas llegué a 30 a <risa> 30 vistas dios en mío. un mes en cuatro semanas 30 vistas. Y recuerdo ya, este eso fue para mediados del 2020, ya para dos meses después o un mes después, julio, julio para agosto, agosto creo que ya fue. Agosto, este eh, yo recuerdo que ya estaba desesperado. Entonces, este contacto, o sea, no porque quería, sino este a manera de que ya estaba desesperado y, y, y quería como que probar, indagar nuevas cosas nuevas alternativas, ya que nadie me miraba. Entonces, este, contacté y escribí a, al youtuber con el que, al que te comenté al principio que se llama Dilo Nomás, que Ajá. es un youtuber peruano que hace muy buen contenido. Eh, lo contacto por Instagram, pensando de que no me iba a responder, ¿no? Yo dije, lo escribo, pero yo sé que no me va a responder, ¿no? Así como pensando de que este, no me va a responder. Lo que le escribí fue lo siguiente, de que hay un lugar que se llama Huanchiwailas, que es el que yo había grabado, que tú puedes este, grabar para tu canal este, nadie lo ha solamente yo lo grabé, así que yo soy de la zona y te puedo acompañar. Este, yo sé que hay muchos que quieren colaborar contigo, le, le digo yo, pero mi intención es colaborar contigo. Mi intención es aprender de ti. Yo quiero que, si es que puedes, si es que te das la oportunidad de venir acá a Guanchigualas, eh, yo te puedo acompañar, tengo una GoPro o te puedo ayudar como, como agar, agarrar la cámara, ¿no? Ayudante de cámaras, pero yo quiero aprender de cómo grabas tú porque yo tengo la intención de trabajar de, de esto, de crear contenido. ¿Él cuántos eh, suscriptores tenía entonces? 200 mil y algo más. Más de oh. 200 mil. ¿Sí? ¿Todavía no lo superas? No, él tiene 400 mil. Ok. Ok, sí, ahora. ahora tú ya vas por la mitad. Sí, yo voy por la mitad. Pero la cuestión está en que él es... O este, yo pensé que no me iba a responder. no. Yo le dije que hay un lugar que se llama Guayla que lo puedes grabar, le dije. no. Yo no quiero colaborar contigo. Yo sé que hay muchos que te piden grabar y mi intención es apoyarte y aprender de ti. Lo que más quiero es aprender para yo este, aplicarlo en mi canal. Le dije, yo tengo un canal que recién he creado, le digo. Y él, muy amablemente, porque es un tipo muy buena onda, me respondió y me dice, este, hola, Franz, ¿qué tal? Un gusto. Sí, este, eh, voy a ver el video que yo le mandé el link de mi canal, de mi video. Me dijo, voy a ver tu video y de, dependiendo este, qué tan interesante lo vea, te aviso si lo grabo o no. Y así quedamos, ¿no? Y a las horas siguientes me escribió diciendo, Franz, voy a ir tal día. A la siguiente semana voy a ir y eh, quiero grabarlo. ¿Te parece si grabamos en la mañana? Yo dije, sí, bacán, me emocioné. Eh, entonces yo no esperaba que me responda. Así que grabamos con Dilo nomás. Él vino hasta Santa Clara, Ate, a Huanchihuaylas. Y él me dice, ¿no? La intención, habíamos quedado en que yo le iba a ayudar con la cámara. Iba a estar con el detrás de cámara agarrando la cámara, ¿no? Este, guiarlo porque es mi barrio. Entonces... Eh, no iba a aparecer en su video, porque yo sé que hay muchos que quieren colaborar con él, entonces no, me, no quería aparecer, apa, este, aparentar ser muy interesado, porque mi intención no era esa, era más que todo aprender y conocer más, ¿no?, de la chamba. Entonces él me dice que cuando estaba en el carro camino a Huanchihuaylas para que vayamos a grabar, eh, revisó mi canal, revisó el link de mi canal y vio que, que yo era constante, que subía videos a pesar de que no me viera mucha gente, y que veía en mí un potencial de que le parecían interesantes algunas ideas que yo había sacado, porque para ese entonces sacaba algunas ideas de videos que normalmente no habían en YouTube, como por ejemplo un día trabajando con, como en el call center, lo había grabado todo eso, y le pareció interesante. Y me dijo: Quiero que aparezcas en mi video. Quiero que aparezcas en mi video. Así es que yo eh, no, no me lo esperaba, ¿no? Eh, así es que aparecí en su video, eh, grabamos. Eh, y la cuestión es que el video lo subió a la siguiente semana y reventó en vistas reventó en vistas porque él encontró en guanchihuaylas algo que yo no pensaba como él es más curioso empezó a tocar las cosas y encontró brujería okay. ya este 200 200 medio millón llegó ese video Uy, fue buenísima las vistas fue buenísimo Sí, y, y él me recomendó. Recomendó ahí y me, me habrá apoyado pues con mil, dos mil suscriptores en ese momento, porque así este, vayan al canal de Franz, ¿no? dejó el link acá abajo. Y de, de un porrazo este, tuve mil, dos mil suscriptores. En ese momento antes de conocerlo, yo tenía, había llegado por mí mismo a 50 suscriptores. Sí. Mi promedio de vista era 30 vistas, lo mucho. Entonces, este <coughs> eh, este video pegó y recuerdo que para ese entonces este, a él le había quedado una duda. En Este, se dio cuenta de que había algo más escondido. Eh, yo, yo no lo sabía, yo no lo sabía, o sea, porque habíamos encontrado cosas extrañas, habíamos encontrado brujería, pero de ahí él volvió a otra oportunidad para simplemente enfocar su video ya no en las ruinas, sino en la brujería que hay en Guanchihuaylas. Nos pusimos a escarbar por todos lados. Ajá. y había brujería por, todo, por todos lados, por todo, todo, ¿Entonces, todo entonces, ¿la gente va a hacer brujería a esas ruinas arqueológicas? Sí, eh, en la madrugada, sí, los chamanes, los brujos, van a hacer su trabajo ahí, eh, de amarre, este, para tener prosperidad también, o sea, para generar dinero, la gente le paga y los brujos van allá, entonces, okay. este, eh, la cuestión es esa, eh, los Chihuahua es tierra de brujos entonces este juanma volvió dilo nomás volvió otra vez para grabar una segunda parte enfocada en brujería okay. Y ese video recontra reventó llegó a más de un millón de vistas en su canal wow sí entonces este yo dije la gente está viniendo a mi canal me había apoyado con dos mil tres mil seguidores más en mi canal de youtube entonces yo tenía que ser más constante empecé a subir más videos. Y mi promedio de vistas eh, ya no era 30, sino pasó de 30 a 1.000. Todos los videos que subía tenían más de 1.000 vistas. más No había ninguno que tuviera menos de... Ahí menos ya vistas. comenzó tu canal a avanzar, ¿no? Con, sí. las vistas, con cada video que subías. Así es. Este, las vistas empezaron a, a mejorar y eh, todo iba muy bien. Era muy, eh, yo me sentía muy feliz porque... La gente dejando comentarios positivos. O sea, algo había cambiado. No sé qué es lo que había cambiado, pero eh, ya no tenía tanto hate. Y recuerdo también que mucho ayudó el hecho de que cuando yo estaba grabando con Dilo nomás, allá en Guanchihuaylas, eh, detrás de cámaras, yo hablaba con él y, y siempre aprovechaba para pedirle algún consejo, ¿no? Oye, este. Eh, podría decirme cómo puedo mejorar en esto, por qué la gente me critica, o cómo puedo hacer esto para mejorar, ¿no? Algún consejo. Y siempre estaba tratando de sacarles algún consejo a él. Entonces, hasta ahorita me acuerdo mucho de los consejos con los que, con los que él, me, él me, por así decirlo, me orientó. Eh, aprendí mucho y lo nomás, así que eh, se lo agradezco así públicamente. públicamente. Y de ahí pensaste, ya grabamos en las ruinas, ya salí en el video de Dilo nomás, ya empezó a tener vistas tu canal. ¿Pensaste entonces que el grabar lugares como ruinas arqueológicas era el, el, la, el, la ruta para poder tener más vistas? ¿O, o después de, esa, de esos videos, qué fue lo que continuó? Ah, ya. Este, yo siempre he creído, creído de que todo tiene su límite. Eh, por ejemplo, si tú explotas eh, el tema de ruinas, lo explotas una, otra, Tres, cuatro, cinco veces, seis veces la gente se aburre. Todo cansa la gente en las redes sociales. Eso lo he aprendido. Entonces, eh, desde un principio lo sabía. Dije, este, no voy a, no quiero que mi contenido se centre solamente en ruinas, sino quiero variarle. Así es que para otro video fui y e hice un video más cultural de una zona que se llama Barrio Chino en Lima, donde venden cosas, productos chinos. Entonces, era una temática totalmente diferente eh, sí. porque no me quería cerrar solamente con un tema, sino quería variar. Para el siguiente video, de después de Barrio Chino, este, grabé uno que era este, las cuevas de Ventanilla. Unas cuevas profundas de más de 30 metros de profundidad, que, que es muy oscuro, muy angosto y es una zona muy peligrosa. Entonces, la ¿Peligrosa grabé. En qué aspecto? Eh, peligrosa en que hay mucho de, mucha delincuencia en ese, en ese distrito. O sea, que esas, ¿esas cuevas son, son cuevas que están en un cerro o dónde están? no. Están cerca a una, a un, decirlo, a la playa, cerca al mar, este, cerca, y las cuevas están como que alejadas de las casas. Tú ves alrededor, ves pura arena y naturaleza, pero en, de por sí el distrito de Ventanilla, esas cuevas de Ventanilla, es peligroso porque hay muchos robos y atracos. Así es que tampoco uno es tan seguro ir ahí, pero fuimos es que es y era hostia. una cueva enorme. ¿Qué encontraste ¿Ah? dentro? ¿Qué encontraste dentro de la cueva? Eh, más que todo lo que encontramos fueron restos de alcohol, botellas de, de alcohol y cosas así, ¿no? Más que todo fue la adrenalina de entrar a una cueva tan profunda y a la misma vez oscura. Era una cueva enorme, fue la cueva más enorme que he entrado, fueron más de 30 metros. Creo que, espérate, ahora no gigante, recuerdo, 100 gigante. metros, 100 metros, 100 metros de profundidad. Es gigante esa cueva, creo que me acuerdo de ese video que sí. cuando entramos, iban entrando, iba saliendo una parejita, ¿no? Ah, ese es otro, ese es, ese otro, ese es otro. otro, sí, sí, sí, ya, y la, la cuestión está o, en que... Ahorita, más adelante vas a contar experiencias <risa> de estas, de todas las lugares a donde has explorado, estábamos haciendo un breve, una breve plática de cómo es que empezaste, porque ahorita te vamos a preguntar sobre los lugares donde has explorado, porque son lugares bien interesantes y que en México no los hay, y por eso me ha llamado tanto también la atención que nos, hayas, nos estén mostrando ese Perú diferente. Entonces, vamos para allá. Ok, y dime entonces con lo de las cuevas. Ah, ya. Este, mi promedio parece entonces, luego de la colaboración con, con el canal Dilo Nomás, era, mi promedio era mil vistas por video. Lo cual me hacía muy feliz porque yo venía de 30 vistas. Entonces, ese video de las cuevas eh, para mí fue como un trampolín. Lo grabé junto a unos amigos y... Ya no era mil vistas el promedio ahí, sino que reventó, llegó a cien mil vistas. ¿A cien sí. mil vistas? O sea, el video de las cuevas de sí. mil subió a cien mil. Sí, de golpe. Dios sí, mío, o sea, sí. el algoritmo te agarró ahí, ¿no? Me agarró y de ahí ya mi promedio, ya para terminar el año 2020 era este 15 mil vistas, así, ¿no? No puedes mantener siempre la misma cantidad de vistas, ¿no? Pero este, era 15 mil, 16 mil, así este, el promedio para 10 mil, 10 mil, 15 mil. ¿Crees que y haya el... repercutido el título del video o la miniatura o el tema? Eh, yo creo que lo que ahí impactó mucho fue la miniatura, la miniatura, eh, Sí, En el, si... la... el tema, la temática, porque el lugar no había sido grabado por nadie antes. ¿Cómo dices que se llama? La Cueva de Ventanilla. Más arriba más. Okay. más arriba, más arriba. más arriba Ahí está, ahí está, la peligrosa cueva de ventanilla, ¿no? Esa es este. la miniatura impactó mucho porque es mi amigo que sale de la cueva. Sí, sí, como y... que un lugar secreto, ¿no? Como un pasadizo ahí extraño. Ajá, y la aventura de por sí fue la que, pues, en la que enganchó a la gente. Ajá. Ahí está, él es mi amigo, él es sí. mi amigo. Ahí esa ahí fue el enganche, la miniatura. Oye, pero a esa, esa cueva... ¿Por esa cuevita te metiste y está tan profunda? ¿o no, la... yo no me metí, ese fue mi amigo. La Ajá. otra cue hay una había varias cuevas. La cueva de Ventanilla, eh, las cuevas de Ventanilla son como dos, tres, tres, cuatro cuevas. Y hay una que es grande, que es más de 100 metros de profundidad. Esa es la que entramos. Okay. Este, en la pequeña solamente okay. entró mi amigo. Uh -huh. sí. Eh, sí, sí, sí. Estábamos acá en la, en, la, en, la, en, la cueva, en la cueva de ventaja que rompió entonces. Sí, sí, sí, sí, rompió, rompió. Este, ya pues, este como te decía, ahí el, el año lo terminé con 10 mil seguidores. 2020 terminé con 10 mil, 15 mil seguidores en YouTube. 15 mil suscriptores en mi canal de YouTube y, y pues ya para el 2021 fue otra la historia ya. Aquí ir, uno de Acá fue donde... Los videos, por ejemplo, ya me comienzan a ser interesantes. Noto que, que tienes 78 videos, son súper poquitos. 78 para el número de suscriptores y de vistas que tienes son muy poquitos, pero han sido completamente sustanciosos. Por ejemplo, mm. aquí que empezaste ya a explorar cercanías de tu casa con obviamente el dinero que te alcanzaba para el pasaje nada más, ¿no? Sí, todo era en Lima. Este 2020, el año que comencé, todo era en Lima, no viajaba. Este de las tierras perdidas, ¿de qué es? Es, es un video que lo grabé en mi, cerca a mi casa, cerca al, bar, al distrito donde vivo. Es, es en Horacio, un, un lugar bastante sencillo, ¿no? Muy humilde. Muy humilde, pícaro, porque hay muchos delincuentes, ¿no? Uh, ay, mi, mi edición era, era diferente a la de hoy. Mm. ¿Qué, ¿qué, era, ¿Qué era tu misión ahí? Mi edición, mi edición, edición de... Ah, tu edición, de... edición tu edición sí, era de, diferente. Sí, todos cambiamos pues con el tiempo, yo creo que tú también. Ahí también había huacas en esta parte, ¿no? Sí, ahí grabé como que una partita de restos de, de huacas y también cementerio, había un cementerio al costado. Es que en Perú está lleno de lugares de ruinas arqueológicas, ¿verdad? Demasiado, demasiado, hay restos arqueológicos. Y luego viene lo que me comienza a interesar mucho a mí, y yo creo que a la gente es lo que también le, le va a llamar mucho la atención, este tipo de lugares que tienen este, cráneos por todos lados. Aquí dice, explorando el Valle de los Muertos. ¿Qué trata ese video y qué es ese lugar? Ah, eso lo colaboré con, este, con Dilo nomás. Ese lugar eh, es como una ruina también, es una ruina arqueológica en la que... Este, era un cementerio, un cementerio antiguo en el que encuentras muchos cráneos. Ya muchos de ellos han sido profanados, o sea, los huaqueros, que son personas que se llevan los restos de, de mayor valor de, los, de, los, de las momias, de los huesos, de los esqueletos, ya las, se lo han llevado, por ejemplo, su, sus prendas, las cosas de valor, y solamente quedan ahí los huesos. O los sea huesos. que a, a, los, los antiguos se enterraban... A, a la gente con, con joyas con artefactos con ropa la, con ropa la gente va se roba todos esos artículos de valor y deja los huesos sí eso pasa aquí en Perú se llaman huaqueros oye pero está lleno de huesos saliendo por todos lados y cráneos sí. eso qué es un, un un lugar así un terreno baldío o qué es eso ruinas eh, son es un terreno baldío pero que antes, que en sí son ruinas, pero ruinas que ya están, casi que, que ni se notan. O sea, mmm, como puedes ver, es pura tierra y por ahí hay, hay algunos vestigios, algunos restos de lo que fueron est estructuras antiguas. Para la gente que va conociendo tu historia, cuando estás llegando ya a estos lugares, a estas huacas y comienzas a sacar los huesos y a platicar la historia, ¿Tú ya tenías un guión? ¿Tú ya habías estudiado antes de ir al lugar? ¿O... Yo siempre antes de hacer un video, estudio, hermano. Este, antes de hacer un video, hago mi, mi respectiva investigación, hago mi guión. En ese tiempo incluso iba con, este, con mi hojita y ahí escribía qué es lo que iba a decir, mi saludo, las frases que iba a decir. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que yo este, no soy, por así decirlo, me tartamudeo mucho. Como te dije, tengo ceseo. Eh, suelo repetir muchas veces una toma para que me salga bien, Ajá. porque este, uno de mis puntos débiles es la oratoria. Me demoro mucho, me trabo mucho hablando. Y Entonces, por eso yo tengo que... Esto. acordeón, no? Sí, me trabo. Así, ahorita estoy fluyendo, pero en un video, tú sabes, este, a mí me gusta ser muy perfeccionista. Por eso tú ves en mi canal muy pocos videos. Pero no es que yo, este, no, no, porque no quiera subir, sino es porque yo... Cada vez me devoro más porque mis videos son, este, por así decirlo, videos que yo los trabajo mucho. Tanto en edición, en investigación, me cuesta investigar, no son blogs ya. Antes, sí. Este, sí, sí, sí, son videos que requieren investigar antes de, de hacerlos. ¿Qué pasa con estos restos que son momias de la antigüedad? Eh, pues... Eh... Aquí en México, por ejemplo, o en otros lugares, los arqueólogos uh -huh. deberían de hacerse cargo de esto, las autoridades deberían de resguardar esos lugares, y quien meta mano ahí debe de ser como un experto. En este caso, pues vemos obviamente que, que tú, no solamente tú, sino a algunos otros youtubers y personas curiosas, le uh -huh. meten la mano y sacan los huesos y demás. ¿Qué pasa sí. con, con este tema de la arqueología en Perú? A ver, primero reconocer que en ese momento... Eh, está mal que nosotros metamos la mano Yo reconozco porque, porque De alguna u otra manera estamos moviendo Lo que es parte del patrimonio cultural Del Perú, o sea Los huesos ya están desgastados de por sí Y que uno lo toque eh, Hace que haya mayor desgaste Y cada vez este, se, deteriore, se deterioren más Entonces eh, reconozco que está mal No, Mira, no esos cráneos te... tra... Que están puestos ahí, ¿ustedes los colocaron? No, no, eso ya estaba así Ordenado en pila en una wow, fila. Se ve increíble. ¿Y no te da una sensación como de temor, misticismo? No. De que sientes que te tienes que lavar la mano con cloro después de tomar un cráneo. Ah, ya, mira, el, el hecho de lavarme la mano, eso siempre. Pero temor, curiosamente, nunca he tenido temor en, en ese lugar o en lugares así. No sé, es algo raro en mí. No, no, no, no me da miedo. Este, incluso creo de que ese, esa forma en la que están puestas en fila la, los cráneos es porque ya personas han venido anteriormente y ellos la han puesto, es que ese lugar ha sido muy manoseado, han venido a llevarse las cosas de valor ¿por qué crees que están los cráneos? ¿tú crees que han enterrado solamente las cabezas? no, han enterrado cuerpos enteros con vestimenta y, y, y los huaqueros han venido y se han llevado las cosas de valor, es por eso que solamente vemos huesos, y solamente huesos ahí había ropa, joyas, y ya no, las, ya no están ahí Oye, y por ejemplo, yo si estuviera en ese lugar me interesan mucho estos lugares en Perú porque es impresionante cómo Ajá. salen de la tierra los huesos y los cráneos a, a plena vista de la gente y, y, y cerca de las comunidades. Yo me tomaría unas fotos muy padres con los cráneos. Yo sé que es irrespetuoso, yo sé que no está bien, que estamos, eh, estaríamos profanando y demás, pero... No sé, a mí me gustaría tomarme fotos con ese tipo de cráneos. ¿Te has tomado fotos con, con cráneos así? ¿Los has? Sí, pues sí, tengo sí. Lo, lo tengo ahí este, en mi galería. <ríe> lo tengo guardado. Obviamente, hermano, o sea, yo creo que no está, no está mal. O sea, si son lugares de mucha importancia, o sea, no tiene nada de malo, creo yo, desde mi punto de vista, tomarse una foto. O sea, sí. hay personas que sí van a estar en contra, pero yo creo que. Para mí, no está mal que tú te tomes una foto o que yo me tome una foto con, con, con algo de, de mucho valor. Oye, eh, este lugar también estaba en Lima. Estamos hablando ahorita de que tus inicios estabas explorando y haciendo tus videos de, la, de los lugares que estaban cerca de tu casa. ¿Esto estaba cerca de tu casa? Sí, eso estaba como, ese cañete, estaba como a, ese fue un poquito lo más lejos que pude ir ese año 2020 cuando comencé. Eso estaba a 3, 4 horas de mi casa. O sea, lo más lejos que pude ir fue a ese lugar. Ese eso año. Era más lejos, Cañete, y ahí tuviste que tomar un autobús por cuatro sí. horas entonces. Sí, sí, cuatro horas, un autobús. Es, es, así es el Valle sí, de los Muertos. ¿Tú le pusiste así el Valle de los Muertos? Eh, en ese momento no, no sé qué habré pensado, pero yo le puse ese título. Yo creo que <ríe> le ponía título así como tipo película de terror, algo así, ¿no? Ok, porque en realidad <ríe> ese lugar, ¿cómo se llama? Eh, se llama la ruina de, no, la huaca la malena se llama, huaca malena, ese es su nombre. Si tú le hubieras puesto la huaca malena a lo mejor no pegaría tanto en YouTube, ¿no? No, no, no, no, no, este, eso he aprendido. Este, a veces algunas cosas tienes como que exprimirle al máximo para sacarle el lado más llamativo, porque si tú le pones la huaca malena de título creo que difícilmente llame la atención el nombre, entonces le puse Explorando el Valle de los Muertos, que oh, sí, sí, no sí, le perfecto. estoy cambiando el nombre, simplemente en sí es un valle, eh, sí. le estoy poniendo como un apelativo al lugar, pero creo eh, que mira, llame la atención. Más. Ahí sí tienes la foto con los cráneos, se ve impresionante. Claro. Obviamente. Y luego no pasamos ser? acá a la discoteca Fantasma, aquí ya empiezas a hacer exploración como de lugares encantados por decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Este fue tu primer eh, video de un, de un lugar de exploración urbana. Sí, ese fue una exploración urbana que en ese momento no sabía qué significaba exploración urbana porque no miraba Urbex, ¿no? Es el término, creo. No sabía qué era Urbex y yo sin saberlo este, me fui a aventurar a grabar ese lugar. Eh, está en Lima también, ¿eh? está en Chorrillos. Eh, es un lugar que recuerdo que está muy sucio, o sea, muy sucio. ¿E ¿Ese lugar también es peligroso? Eh, no, no tanto. Hay uno que otro fumón, este, borrachito por ahí, pero no es tan peligroso porque normalmente afuera de esa discoteca o no nada, no, ahí están los o la policía. No es tan peligroso. Y está frente a la playa. Está frente a la playa. Y, bueno, recordemos que para la gente que no conoce bien Perú, pues Perú es como un país que está alargado y que completamente pura playa eh, de, de, de costa, de punta a punta, ¿no? Tiene playa. Ajá. Sí sí sí tiene playa tiene, tiene costa sierra selva Perú es diverso tiene de todo. Okay en esta zona del de Lima si sí es eh, la orilla de la playa no aquí qué Ajá. encontraste lo más extraño que encontraste en la discoteca. En la discoteca a ver eh, sinceramente en la discoteca mmm, no, lo, no, no lo que no, más no. me gustó o sea encontrar no encontré nada simplemente ruinas lo que lo, lo más interesante era su historia, que era un salsódromo que se fue a la quiebra de los años 80 en el que este, era uno de, como, por así decirlo, uno de los lugares más exclusivos de Lima, en donde se daban las fiestas de fin de semana, en donde iba gente de dinero, que de algún, que en, en los años 80 estaba en su mejor momento y que ya 10 o 12 años después se fue a la quiebra porque la playa dejó de tener arena por una obra mal hecha y, y las y, y empezaron a caer piedras encima de la playa que cubrieron la arena. Entonces, la playa que está ahí enfrente ya no tiene arena, tiene piedra. Y por eso la gente ya no, va, ya no frecuenta ese lugar. Por eso se fue a la quiebra. Este, este video tiene... Eh, ¿Cuántas vistas tiene este video? Eh, no sé. No sé, eh, no sé cuántas tenga. ¿Por qué no fuiste de noche? Eh, a lo mejor era más interesante el, una exploración como paranormal, ¿no? Uh, en ese momento sabes por qué este porque no tenía un buen reflector <ríe> no tenía una luz potente había grabado el video de la cueva de ventanilla y tenía una linterna muy chiquita y yo sentía que no sé que quizás necesitaba una, un reflector bien potente para grabar de noche y se veía en buena calidad ese es un detalle mío que yo al grabar algo quiero soy muy perfeccionista creo que a veces es un es un defecto también es a la vez una virtud y a la vez un defecto porque Pude haberlo hecho de noche, pero yo quería que se vea bien. Entonces, con, con mi linterna chiquita no se iba a ver bien. No tenía tampoco dinero para comprar un reflector grande. ¿Miedo no te hubiera dado el haber entrado a ese lugar de noche? No. No, bueno, si iba solo obviamente sí. Pero con uno más, con dos, bueno, con tres, cuatro personas no me daba miedo. Con, con uno más, sí, obviamente creo que sí, ¿no? Inseguro sí. Miedo más que todo para, por el hecho de que me puedan robar. O sea, de noche ya sí la cosa cambia, ¿no? Claro, mira, luego tenemos eh, este otro video que dice Nadie eh, quiere entrar aquí en una gigantesca casa del horror. También obviamente es un título que tú le pusiste. Uh -huh. ¿Y de qué trataba esa casa? Eh, cual, cual, a ver, a ver, la casa... Eh, ay, ay, ay, ay, mira, honestamente, eh, antes de continuar, mis títulos ahí eran exageradamente... Eh, muy pegados al... ¿Cómo se dicen clickbait no no? Este, oh, muy... Clickbait, sí, morbo. Ajá. Muy, muy exagerados eran mis títulos. O sea, sí. eh, eran recontra exagerados ¿por qué? Porque este, no lo sé en ese momento. O sea, eran totalmente exagerados y esa casa de por sí es una, una casona, una casa hacienda de los hacendados acá en Lima que ya ha sido abandonada porque acá actualmente ya no hay hacendados, creo, entonces, este era una casa que eh, estaba en ruinas también, que supuestamente cuentan de que las cosas paranormales ahí pasan de noche. Entonces yo fui de día, eh, también porque el lugar, en Lima hay muchos lugares inseguros y este era uno de ellos también. O sea, ir de noche ahí era peligroso porque ir con cámaras y podríamos perder. O sea, te hablo por el tema de equipos. Sí. No me arriesgué. O sea, pero, en, en, en Lima hay muchos muchos ladrones. Sí, ah, no, hay zonas, no, no se puede decir que, que todo sí. Lima, pero hay zonas. Por ejemplo, ahí este, creo que es Caraballo. en esa zona hay que tener cuidado. Entonces, este, recuerdo que era una casa que tenía varios cuartos y no encontré nada llamativo para ser honesto. Y es por eso que siento que mi título era muy exagerado, porque sí. en sí... No, no ha pasado algo tan grave en, en la historia de esa casa para decir que es una casa como la que dice, la que dice ahí, ¿no? la casa del horror, ¿no? Al, al final de cuentas la gente se, se queda viendo el video como para vivir tu experiencia, como eh, para viajar a, al momento donde tú estás, al lugar, uh -huh. es algo desconocido, entonces a veces si no se encuentra nada, lo que yo digo, de, de todas manera la, la expectativa de que puede pasar algo de que se puede encontrar algo siempre está y la gente se queda viendo esos videos hasta el final es es algo que quiero acotar este compañero. algo que quiero acotar este es que ese video tú tienes razón este si sí, la gente se queda por la expectativa de que pueda pasar algo pero yo le sumaba algo más porque ese video tiene por así decirlo una buena cantidad de vistas es, no es porque no haya encontrado nada, yo sabía que había posibilidad de que no encuentre nada, pero mi valor agregado estaba en que yo daba información, o sea, antes de ir a un lugar investigaba, ese lugar tiene su historia creo que ya me lo olvidé, ya no me la recuerdo muy bien porque pasó ya más de un año sí. pero yo contaba la historia, quién había vivido aquí este, cuáles eran las leyendas que habían pasado, las leyendas que, de, que hay de ese lugar este, este, qué función tenían cada espacio de la casa, entonces daba como una información detallada contaba la historia del lugar y eso era lo que enganchaba también a la gente, aparte de la expectativa de que podíamos encontrar algo más este, interesante. Entonces creo que eso era. Ah, por ejemplo, la discoteca. Eh, Se podría decir que no encontramos nada paranormal o nada extraño o ningún suceso extraño en ese lugar, pero lo que enganchaba de alguna u otra manera a la gente era la historia, la historia que contaba. La historia. Y uno de los primeros videos que, que vi de ti, fue precisamente el del el, el pueblo de los enanos. Ese video fue en el 2020, mi primer año este, creando contenido, fue el video que más éxito tuvo. Ah, fíjate, entonces yo creo que fue donde yo te conocí, estamos viendo imágenes de ese video del pueblo de los enanos. ¿Tiene un estilo paranormal ese video? ¿o de qué ver, hermano. Ese video este, eh, me hace recordar este, el momento que más miedo sentí o sea, dentro de todas las veces que he grabado, este video fue el que verdaderamente me asusté y siento que por eso pegó. Porque mis emociones no eran actuadas, sino eran totalmente real. Eh, y eso engancha a la gente. Cuando tú eres honesto y como que... Cuando te muestras tal y como eres, este, conectas con la gente. La gente siente tus emociones. Si tú sientes miedo, la gente va a sentir miedo y está pegada a tu historia que tú estás narrando. Entonces, en este video, eh, literal, este... Me morí de miedo ahí, me morí de miedo, me morí de miedo. ¿Por de qué miedo. te dio miedo si era de día? ¿Qué sucedió? Eh, ¿Por qué? Porque fui solo. Okay. Y te voy, te voy contando, o sea, lo que pasa es que ese lugar, este, recuerdo que lo había visto por ahí en internet, que era una ruina, ¿no? Yo cuando fui a grabar no le tenía mucha expectativa al lugar, o sea, no le veía tan interesante. Ah, dije, una ruina más, o sea, no me parece tan interesante, ¿no? Así es que yo fui al pueblo que está cerca de mi, de mi casa. Está una hora y media, por ahí, casi dos horas. Está cerquita de mi casa. Está en Lima, okay. eh, por Huarochirí. Fui, era un pueblito muy pequeño, eh, no tiene muchos habitantes, porque no vi casi nadie fuera de la casa, en, de sus casas. Entonces, este, eh, subí la parte del cerro, porque este cementerio está en el cerro. La idea era subir el camino, este, una trocha, por el cerro, que te llevara primero al cementerio y pasar del cementerio este, al, a, la, a las ruinas, que era como, conocida como la Ciudadela de los Enanos. Entonces, ¿Por qué se le conoce así? Porque cuando tú vas a ese lugar, las estructuras se encuentran bien conservadas y las entradas, las puertas de los cuartos son muy pequeñas, menos de un metro. Entonces, como son menos de un metro, se, se dice que eh, en ese lugar anteriormente vivían enanos, porque las puertas son muy bajitas. Eh, bueno, la cosa está en que... Mi, mi, mi ruta iba a ser primero ir al cementerio, para hacer más largo el video, y de ahí pasar al, a la ciudadela de los enanos, unas ruinas, entonces cuando entré al cementerio yo no pensé encontrar eh, este, no pensé asustarme tanto, lo que pasa es que cuando tú vas ahí, este, el cementerio está en el cerro, y tú te vas alejando poco a poco de las casas a, a tal punto de que ya no ves ninguna casa y solamente ves arbustos y estás en medio de un cerro en el que prácticamente lo, lo único que me acompañaba era mi cámara entonces subí llegué okay. al cementerio ¿Qué es solo ¿por qué decidí ir solo este ah, ya. porque recuerdo de que eh, dije si voy en grupo eh, a lo mejor este no va a dar tanto por así decirlo miedo no no va a dar tanto miedo entonces dije a ver voy a experimentar hacerlo solo no porque quizás este, con yendo solo se puede sentir un poquito más de adrenalina, porque tú cuando vas en grupo este, te sientes más seguro, ¿no? Como que no hay tanto temor de lo que podría pasarte, entonces decidí ir solo. Fui solo eh, y al llegar al cementerio, pues, eh, no te miento, yo soy un poquito escéptico con los temas paranormales, pero ahí sí como que me asusté bastante porque recuerdo cuando entré al cementerio, miraba a mi alrededor y todo, todo era silencio escuchaba claramente que el viento sonaba en, en mi oído, sonaba y soplaba fuerte, y miraba al lugar y se, me sentía observado, entonces llegó un punto en el que yo estaba en la mitad del cementerio y, y volteo hacia atrás y veo que una botella se movía, incluso lo grabé. Ahí es cuando yo este, salté, de mi, salté de, del susto, o sea, eh, sí, me asusté bastante porque sentí de que no sé, que que algo, o sea, alguien más estaba, estaba ahí, ¿no? O sea, primera, primera vez en mi vida una persona escéptica como yo estaba presenciando algo que posiblemente sea paranormal, o sea, me, me quedé sin palabras, hermano. Y esas son ruinas eh, arqueológicas, ¿verdad? A lo que está arriba del cementerio, sí, son ruinas, pero que están en muy buen estado, ¿no? ¿eh? Muy buen estado, están conservadas. Ok, ahí obviamente también ha habido guaqueros seguramente en todo Lima, el lugar que tú conoces, eh, eh, ya ha sido vaqueado. Eh, Mira, Carlos Armijo, Encuentres un lugar virgen, dime. Carlos Armijo te pregunta eh, si tú sabes algo de la estatua de reptiliano que hay en Perú. No no, no, no, no, no, no, no, no sé mucho de eso. Sería, sería bueno que te hicieras un video de esos, porque hay una estatua de, de un reptiliano en Perú, sí. ¿Ah, sí? Ajá. Um, primera vez que escucho eso. Esa, ¿no? esa historia. Sí, sí. A Ahorita Vamos a lo, escucharlo, ya. Lo buscamos, pero sí, estaría bueno que fueras a la estatua del reptiliano y contaras la historia. Okay. Ah, es, uno, es uno de los videos que yo haría, por ejemplo, porque eh, me, me encanta que me, México y Perú son muy como similares en cuanto a la cultura. Y a la cultura, a sí, los sí. Y demás. Entonces hay muchos, mucho tema en Perú que es diferente a México y me interesaría obviamente y me interesan mucho estos lugares que tú visitas y por medio de ti pues vivo esas experiencias que, en, que no tengo la oportunidad de, de hacerlas, pero en algún momento me gustaría que si, si fuera pues me llevaras a muchos de esos lugares. Si ¿Ya has venido a Perú ya o todavía? Sí, ya, ya, ya he ido a Perú. ¿Cuántas veces? Eh, una, pero visité varios lugares eh, de, un solo, de una sola ¿En ¿Dónde? ¿Lima? ¿Lima? Este sí, visité Lima, Cusco, eh, Machu Picchu, Nazca, Ica, eh, Chilca. Nah, casi sí. casi, la, casi la, Puno? Es, Ah, casi ya mm. es Puno. ¿Conoces la cultura Paracas? Sí, sí, los cráneos de Paracas. Alargados. Sí, sí. Eso es lo que vamos a hablar también a la okay. gente que, que está aquí. Vamos a hablar precisamente de ese tema, de los cráneos alargados. Porque es uno de tus videos, o yo creo que para mí el más espectacular que tienes, porque es algo que quiero que me cuentes precisamente. Casi vamos a llegar a, a, llegar, a, a ese video de los cráneos alargados, que es temazo, ¿eh? es impactante. Sí, ni fuiste, yo mismo ¿verdad? lo creo, ni yo mismo lo creo. Vamos a, a, a ver qué más tenemos por acá. Estamos en, a ver, déjame ver dónde estábamos. Aquí dice, explorando el extraño cementerio del Sauce. Ah, esa, esa fue la única vez que hice una exploración nocturna en el cementerio. Ajá. Um, y curiosamente, muchas de las personas no me creyeron de lo que presencié, porque en ese lugar sí, como que, yo siento que presenciamos un acto paranormal, pero la gente en los comentarios piensa que es algo editado, y, y quiero recalcar de que no, yo no he editado los audios ni nada de esta vaina. ¿Qué pasó? ¿Ese, ese panteón está cerca de tu casa? Sí, está en Lima, está en Lima. Está en Lima, okay. está en Lima. Entonces ya, decides mírate. ir a explorar de noche. ¿Y qué cuéntanos? ¿Qué pasó? Como te repito, yo soy un tipo que difícilmente eh, cree en esas cosas paranormales, pero ese día, una vez más, eh, algo raro pasó. Te cuento, ¿eh? Era de noche, estaba con dos amigos más, éramos tres. Eh, ya a la mitad del video estábamos en el medio del cementerio. Empezamos a escuchar, y esto les soy totalmente honesto, a las personas que me, que me conocen saben que en estas cositas no miento, eh, eh, estábamos eh, en medio de cementerio ya en medio de la grabación también y de la nada empezamos a escuchar este unos gritos pero unos gritos así desgarradores como de una mujer que estaba sufriendo de una mujer era claramente una mujer que gritaba como que, que estaba llorando entonces yo lo escuchaba muy bajito como que se escuchaba desde muy lejos eh, sentíamos la dirección de dónde venía el ruido y sentíamos que los tres coincidíamos que era una mujer y que la mujer estaba sufriendo. Entonces eh, nos parecía extraño ya. Entonces lo único que atinamos en ese momento fue eh, que, quedarnos boquiabiertos y reírnos del momento porque no, no, no lo creíamos. No lo creíamos, no pensábamos que eso iba a pasar. Entonces estábamos escuchando ese ruido y seguíamos avanzando. Entonces ignoramos eso porque ya nos parecía extraño. Nos queríamos ir a la parte de la salida. Empezamos a avanzar. Y de un momento a otro, este, en medio del cementerio, un cementerio que es grande y que estaba vacío, que no había personas, eh, nos cayó una piedra detrás. O sea, nosotros estábamos caminando y mientras caminábamos, este, caminábamos en fila. Yo estaba en el medio y le cayó una piedra en el zapato a mi amigo. Y yo escuché, los tres escuchamos el sonido que causó la piedra. La piedra no cayó así despacito, cayó como, que alguien lo, como si alguien lo hubiera lanzado. Cayó en sí, el pie. Entonces volteamos sí. ahí mismo, ahí mismo reaccionamos Miramos y no había nadie. Empezamos a, a observar los alrededores y no había nadie, no se escuchaba nada. Entonces ya la cosa está medio rara. Entonces pasó el, el momento y ahí sí nos asustamos, empezamos a correr hacia la salida hasta que nos cansamos y empezamos a caminar otra vez. Entonces en ese momento eh, eh, la tercera este, situación rara fue que empezamos a escuchar... Este, se podría decir, este, gritos de un niño, ya, de una, ya no de una chica, sino de un niño, en el que dijo, este, no me acuerdo qué dijo, pero un niño este, empezó a gritar y se escuchaba claramente lo que decía. Entonces, eh, eh, fueron tres situaciones muy raras que se mostraron, algunas de ellas eh, no tan claras, pero se mostraron en el video, eh, creo que dos de ellas o una de ellas, y la gente no cree, piensa que yo <ríe> eh, edité el sonido y todo eso, pero yo lo aclaro, yo nunca he editado eso. Entonces, Entonces eh, escucharon como el lamento de una mujer, el lamento de unos niños y lo de la piedra, eso le sucedió sí, en el panteón. Sí, en el panteón y fue de noche, eso fue como a las nueve, diez de la noche, casi once ya, porque estuvimos buen rato. Y fueron verdad? tres situaciones muy extrañas que... que o sea, tú me conoces, tú estás en el medio y sabes que cuando a veces evidencias algo lo quieres comunicar a las personas por internet y no te creen, o sea creen que lo has inventado Entonces, lo, lo, lo peor es que cuando <ríe> haces un fraude sí te lo creen Sí te lo creen, ¿no? Los, por los ejemplo fraudes, sí se los creen. <risa> Curioso, dato curioso la gente a veces se cree el, el fraude y lo que es real no se lo cree pero no al sí final no. de todo pues, se lo queda para uno solo, ¿no? Eh, ya no tenemos por qué tratar de convencer. A veces las cosas están ahí. Aquí me preguntan que si has jugado la Ouija. No, nunca, hermano. Me gustaría. ¿Sí? Estoy <ríe> muy abierto a todo y me gustaría. Ahí tienes preguntar. otro video, ahí tienes otro video para acá. Claro, claro ah, cuando, ah, cuando vengas, ouija. cuando vengas, cuando vengas. Vamos a listar a alguien que sí la sepa mover porque yo también nunca se mueve la Ouija conmigo. ¿Nunca has jugado? Este, sí he intentado, pero nunca se mueve. Yo digo que la Ouija no sirve. No sirve. Tienes que tener fe. Si no tienes fe, no, no, no sirve. pues, pues imagino okay. si tuviera fe ya fuera millonario. Entonces, igual que <risa> me en la wicca, mejor me hago millonario. Tai Kempo tai dice que si algún modelo de cámara que recomiendas para Ay, grabar hay, hay. en la oscuridad. En, ah, en la oscuridad. Que yo, mira, honestamente yo no soy especialista en grabar en oscuridad. Tengo, creo, dos videos grab grabados en la oscuridad y... No, o sea, mi recomendación no sería la, la mejor porque no tengo experiencia grabando de noche. El, las veces que grabé de noche las grabé con mi GoPro 8 y te digo que la GoPro 8 pierde mucha calidad cuando lo grabas de noche. Entonces te recomendaría una cámara más, que no sea deportiva, que capte sí. detalles. Yo creo que lo recomendable ahí es que siempre tengan que llevar iluminación, ¿no? Porque ninguna creo, que cámara por sí sola puede... Eh, Así es aclarar la, la imagen, necesitas forzosamente mucha luz para que salgan claro. las, las tomas bien de noche, necesitas lámparas. Ah, Ahora, sí. a, antes de que pasemos a, a, lo in, a lo interesante del misterio que son los cráneos alargados, he visto que has hecho videos sobre personas que viven solas. Sí, en Puno. En Puno, ¿cómo, cómo fue? En Puno, es, ya estando en Puno, ya es, es lejos de tu casa. ¿Cómo sí. ya empezaste a generar dinero ahí ya en tu historia? ¿Ya estaría, ya estaría ver, ganando dinero ahí? Te pongo en contexto. Acabó el año 2020, el año en el que yo este, inicié como creador de contenido. Acabé con 10 mil, 15 mil seguidores en YouTube. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Eh, inició 2021 y yo tenía en mi mente este, empezar a viajar por el Perú. Y resulta que el primer lugar que yo quería viajar era el lugar donde habían nacido mis papás. Mis papás nacieron en Puno. Tanto mi mamá como mi papá son de Puno. Eh, ellos viven en Lima, pero nacieron allá. Allá tengo mis abuelos, familia. Entonces, dije, eh, yo que nací en Lima y no conozco muy bien Puno, y sé que Puno no ha sido tan documentado como Lima, entonces dije, el primer lugar que quiero, que quiero conocer, bueno, que quiero, eh, al que quiero viajar con mi canal es Puno, que es el lugar donde nacieron mis padres, entonces este, lo planeé para el mes de, de marzo, marzo por ahí, marzo del 2021. Comenzaba el año 2021 y resulta que nosotros ya habíamos salido, había acabado la cuarentena, ya no estábamos encerrados, el presidente nos había liberado. Entonces resulta de que la ola de, del COVID-19 aumentó en, en el Perú para el mes de febrero, recuerdo, para fines de enero del 2021. Entonces, este, eh, el presidente decidió mandarnos a cuarentena, eh, creo, la primera semana de, de febrero. Volver a mandarnos otra vez en cuarentena, volver a encerrarnos. Entonces dije, si mi canal tiene 15 mil seguidores, mi gente está esperando mis videos, una cuarentena me va a matar. Yo no puedo quedarme en Lima. En este caso, la cuarentena era por zonas. O sea, ya no era por todo el Perú, sino, este, digamos, la cuarentena iba a ser en Lima... En, por ejemplo, en Lima, Cusco, Arequipa y algunas ciudades se iban a salvar, algunas ciudades no iban a tener cuarentena y Puno era una de las ciudades que no iba a tener cuarentena. Entonces, lo que pasó fue que como yo tenía planeado viajar en marzo, dije adelanto mi viaje y parece entonces yo seguía trabajando en, en, en el call center de Bembos vendiendo hamburguesas. Eh, seguía trabajando porque YouTube no me pagaba bien, ganaba muy poquito. Entonces, este pues hice una locura otra vez más. Así como con lo de, lo de mi cámara, hice otra locura. El presidente nos manda a la cuarentena para la primera semana de febrero. Estábamos en enero. Este, yo le digo a mi jefa, antes de terminar el mes de enero, le digo, este, jefa, voy a renunciar porque yo, ella sabía que yo estaba grabando. Le digo, este, tengo que continuar con mi proyecto y si me quedo aquí en Lima, la cuarentena no me va a poder... Eh, no me va a permitir subir videos, así es que ya no voy a seguir en, en la empresa. Renuncio. Hice mi carta de renuncia y mi jefe me dijo, Franz, estás loco. O sea, vamos a entrar a una cuarentena. La gente está desesperada porque quiere trabajo. Nosotros te vamos a dar chamba desde tu casa. Tienes un contrato y te vamos a seguir pagando y tú estás renunciando a un trabajo fijo que tienes contrato por ir a grabar videos. Entonces, <ríe> hice una locura más. Eh, renuncié a las puertas de una cuarentena. Renunciaste a tu trabajo... Por irte a grabar a Puno. Sí, y solamente... ganando dinero en YouTube? Sí, pero te, te lo juro que tenía, ganaba mil, este, mil soles, que era sueldo mínimo. Mil soles, a ver, para los que son del extranjero, este, mil soles equivale a 260 dólares. Prácticamente ¿Qué sí? ¿Qué casi nada. Eso es lo que tenía ahorrado. Entonces, este, con ese poquito me fui a Puno. Renuncié a mi trabajo, me fui a Puno en bus, eh, Puno está muy lejos, está a más de 24 horas de Lima, está como de ir de Lima a la frontera con, cerca a Bolivia, cerca a la frontera sí, con Bolivia. Sí, está bastante Antes ¿Oye? de que continúes la historia, eh, uh -huh. dice que, que si una pollada es una carnita asada con pollos asados. Eh, una pollada, o sea que no sabría cómo explicar. sí, es como una carnita asada con, no, no, con papita, no, no, no. es como, una pollada es como, este, digamos tú te enfermas y no tienes el dinero para, para pagarlo, este, para pagar tu, este, tu medicamento y todo eso, no tienes dinero, entonces haces una apoyada en tu barrio eh, y la gente de tus vecinos te apoyan. Esa es una apoyada. Es como oh. cuando necesitas ayuda económica y Ajá. haces una carnita, un pollito asado y la, la gente te ayuda. Es como un apoyo de tus vecinos. Una apoyada es apoyo de tus vecinos. Ajá, sí, para solventar gastos. Ok, okay. Ajá. Yo pensé que era una fiesta. Sí, es como una fiesta. Hacen como una fiesta, pero es eh, este, con la finalidad de solventar un gasto. Cuando, no, ah. no, cuando tienes necesidades económicas y no puedes costear algo, ya sea si, si alguien se enferma, eh, si tienes que pagar la universidad de tu hijo, cualquier cosa. Tienes una necesidad económica, no tienes cómo pagarlo, haces una apoyada, o sea, haces tu pollito con papita y haces como una fiesta. Toman y también venden cerveza y de esa manera ganas, un dinerito ah, para solventar tu gasto. Una kermés, una kermés. Así es. Ah, ya, ya, ya entendí. Así okay. es, es, es, es. <risa> bueno, aquí la gente. Ya se curioso. Está eso, eso solamente pasa en Perú. Cositas <risa> de Perú. Yo siempre preguntando a esta gente, pero bueno. Entonces te vas a Puno, vas a grabar a Puno. Romper... Me da la locura y me ah, voy a Puno. Renuncio a mi trabajo. Ajá. en medio de una cuarentena, renuncio a un sueldo fijo. Y me voy a Puno a, a hacer este, mi locura. Yo siempre digo mi locura porque soy un loco. O sea, cada vez que estoy envuelto en un proyecto, eh, me arriesgo mucho. Así es que me voy a Puno este, ganando sueldo mínimo en YouTube. En YouTube ganaba mensualmente aprox 260 dólares. O sea, prácticamente casi nada. Porque es muy poquito. Para, para vivir es poco. Sí. Entonces, eh, resulta que me fui a... ...a Puno, y en Puno, como no, mi viaje no estaba programado para ese mes, lo había adelantado mucho, entonces me fui muy desorganizado, no tenía muy claro qué es lo que iba a grabar. Algunas cositas, sí, ¿no? Eh, eh, que iba a grabar. Y ahí les va este, algo interesante. Muchos de los videos que yo hice en Puno que pegaron eh, fueron gracias a mi papá. Mi papá este, nació en Puno y era pastor. Él pasteaba a sus ovejas, a sus carneritos ahí en Puno cuando era niño... Y él conoce lugares que normalmente una persona común, un turista, no conocería. Lugares escondidos de Puno. Es ahí donde, gracias a mi papá, mi canal este, de 16.000 se seguidores reventó. Pero ojo, ahí les cuento la historia del hombre sin vecinos. Sí. Resulta que un día, este, estando en Puno los primeros días, mi papá me habla de, del colegio donde estudió él. Yo voy, está en la parte del fondo de un pueblo llamado Kuturapi, un colegio que ya está abandonado. Yo voy y para conocer el colegio de mi papá, y a las afueras del colegio, yo pensaba grabar ese video, estoy yendo a conocer el lugar, no a grabarlo. Sabía que lo iba a grabar al día siguiente, pero estoy yendo a conocerlo. Entonces voy a, a, a conocer el lugar y, a ver un ratito, este, resulta que a las afueras del colegio había un, un viejito sentado. De casualidad lo encuentro, y este viejito era el hombre sin vecinos. Okay. Lo encuentro de casualidad sentado fuera del colegio de mi papá. Yo fui a conocer el lugar y él le, le conversa, ¿no? Señor, disculpe, ¿usted conoce este colegio? ¿Desde cuándo no funciona? No le hago preguntas con respecto al colegio abandonado. Y me dice, "Sí, este colegio no funciona desde hace ya más de 30 años porque no hay alumnos en el, en el pueblo ya casi no hay muchos niños, y la mayoría somos viejitos", me dice. Y yo vivo acá este solo, me dice. No no tengo vecinos. Así que ¿qué pasó con sus vecinos? Mis vecinos han muerto", me dice. Ah, mire señor, qué, qué interesante. Usted, este, tiene hijos. Le digo, sí, sí tengo hijos, pero mis hijos viven en Lima, en otra ciudad, se han ido. Mis vecinos ya, como son, este, mayores, ya murieron. Ya yo estoy viviendo solo. El colegio también está abandonado. El señor vive enfrente del colegio. Entonces, este, yo le digo, señor, ¿qué le parece, este, si yo soy, este, yo hago videos, yo soy youtuber. Le digo, ¿qué le parece si de acá a, al día miércoles vuelvo y grabamos un video sobre su caso. De paso, este, para que más gente le, le conozca y a ver si le ayuda en algo. Me dice, le voy a hacer una entrevista, le digo. Y el señor como que no entendía bien, pero me dijo, ya, ya, normal. En buena onda el señor. Entonces este, quedamos en, en grabar un día miércoles tempranito. Yo le, dije, yo le dije, ¿a qué hora se levanta usted? A las 5 ya estoy despierto, ya. ya ya maestro. Yo a las 8 llego a su casa y, y le hago la entrevista, una entrevista rapidita, nada más. No, le voy a quitar, no le voy a quitar mucho tiempo. Y así quedamos, pues, lo encontré de casualidad el señor. No es que alguien me dijo, sino que yo fui a visitar el colegio donde estudió mi papá de niño. Contraste ahí. Y le encontré afuera el señor sentado, tomando sol, leyendo su libro. Y así, como... Triste ese video, ¿no?, Por, mm. porque nos hace ver que, pues, hay personas que no hacemos en la vida y que están completamente solos, que ya están grandes que no pueden trabajar, que tienen Así es. dificultades, eh, y pues bueno, ese hombre entonces vive solo en una comunidad en Puno. Se llama Kuturapi, el pueblo se llama Kuturapi. Eh, resulta que el señor, eh, el video sí es triste de por sí, ¿no? Pero cuando tú le preguntas al señor, este, ¿usted se siente triste viviendo aquí? Me dice, no, yo siento que esta es la mejor etapa de mi vida, me siento en paz. Así, y su esposa no está con usted, no, ya murió, pero... Eh, yo igual le, la tengo presente, pero ahora yo me siento en paz porque no tengo problemas, no tengo este, incomodidades. O sea, mi vida es tranquila, me dice el Señor, y siempre me habla sonriendo. O sea, me pongo a pensar de que quizás la soledad no es tan mala para algunos, o algo es depende de cómo la veas. O sea, el Señor no ve la soledad como algo negativo, al contrario, Él lo ve como... Como sinónimo de paz, de tranquilidad, de que ¿Sí? no hay quien le moleste. Eh, pues a él le gusta porque resulta que el Señor tiene hijos y sus hijos, este, todos, este, pues, eh, ¿cómo podría decirlo? Están pendientes de él. Lo digo porque mi papá conoce a sus hijos, entonces el, los hijos del Señor siempre están pendientes de él y quieren que el Señor viva con ellos. Pero el Señor se rehúsa a ir a la ciudad. Él quiere vivir en el campo y quiere estar solo. Bueno, mm. afortunadamente son, él se siente gustos. Gusto. si estuviera triste ya se hubiera muerto de tristeza, ¿no? Como claro, lo, eh, lo bueno es que tiene el apoyo de sus hijos, de todos sus hijos tiene el apoyo y pues él por voluntad propia está viviendo solo, algo que es muy curioso, ¿no? Porque eh, en nuestra sociedad la, muchas personas están acostumbradas a, que, a ver a la soledad como algo malo, ¿no? Como que estoy solo, me siento mal, lo ven mal, entonces el señor lo ve uh, del lado opuesto, lo ve como algo que le da tranquilidad, lo ve como algo bueno. Muy bien, vamos a pasar con tres temas bien interesantes que, que quería tocar, uno, los gusanos, que te comiste o no sé, <risa> número dos, los cráneos alargados, que uy, son uy. como de extraterrestres, y Así número es. tres, la ayahuasca, y vamos a cerrar, uy, no. tres temas bien interesantes que ha subido Franz, y bueno Franz, vamos primero con los gusanos, ¿Qué, ¿cuál es ese video de los gusanos?, ¿En dónde, ¿Cómo se llama? Ah, ya, este, pues recuerdo que me fui a la selva, la selva peruana. Ajá. Para el que no sabe, Perú tiene costa, sierra y selva. Yo estaba en Puno, que es la sierra, de ahí me pasé a la selva, que es en Yurimaguas. El mercado se llama Mercado Elvado. Elvado es un mercado que está cerca al río Paranapura, si bien lo recuerdo, es un mercado en donde allí es común encontrar para la gente del extranjero, allí es común encontrar tortugas, carne de mono, eh, huevos de tortuga para comer, eh, gusanos suri que son de este tamaño. Eh, y demás cosas que son muy peculiares quizás para los extranjeros, pero para la gente local de la selva es algo normal eh, comer huevo de tortuga. Imagínate, yo lo comí y... O sea, yo soy honesto an, an, ante ustedes y lo que menos me gustó fue el huevo de tortuga. Es algo que nunca más volvería a comer. ¿Estaba el huevo, durito el huevo o era como.? No, era suave. O sea, mira, te, te explico: el huevo de tortuga es ese que están viendo. Eh, el exterior es blanco, pero ese es como un. Ese blanquito es como una piel. Tú lo abres, es como una piel. Y cuando, los, cuando abres ese huevo, adentro está la yema y, y bota como un aceite. Es muy aceitoso. Es oh, muy, muy aceitoso. Muy uy. aceitoso. ¿Y a qué sabe? ¿O qué, a qué es uh, o no sé, como huevo podrido, creo yo. Es horrible. <ríe> ¿Y la gente se come el huevo de tortuga porque piensa que tiene más propiedades o algo así? Eh, algo así, como que algo más curativo. Pero normalmente la gente de allá, la gente de local, no acostumbra tampoco a comerlo. Simplemente es como un atractivo turístico. Ah, es solamente para atrapar eh, Llamar turístico. la atención. Oye, pero se están comiendo los huevos de la tortuga. O sea, eso también dentro de las leyes y demás de protección de animales, pues sería súper penado el, el comer huevos de tortuga. Así es. sí, sí. sí. En, pero como en... esa es una comunidad, ahí se rigen con sus propias leyes, ¿no? En el mercado es de lo más normal. Incluso puedes encontrar carne de mono. La gente come carne de mono. Las colas de los reptiles, de los cocodrilos, también la venden. Entonces, bueno el... como que el chango a mí no me da cosa matarlo y que se lo coman es, que como que ¿Es normal changos... en México no, no pero los changos no me gustan entonces como que no me importa ah. Mi chango. <risa> ¿El chango comiste chango has comido chango no no no, no lo comería tampoco no el ah, cocodrilo no, no. me se me hace como que debería de estar rico comiste cocodrilo tampoco me han dicho que sabe a pollo pero no no me atreví no es que tampoco soy muy atrevido en cuanto a la comida como que lo puedo, no sé, como que me da ganas de náuseas, nah, o de vomitarlo. No, o sea, no, es muy, es muy fuerte. Aquí estamos viendo los gusanos en pantalla. Están gigantescos esos gusanos. Suri, también, ¿no? Tú no lo probaste, ¿verdad? No, no, fue mi amigo, mi amigo más loco. Oye, ¿y no vomitó? Eh, bueno, te cuento lo que él me dijo. Él quería vomitar. ¿Por qué? Porque cuando lo masticó, él sentía que dentro de su boca el gusano seguía moviéndose. Y cuando lo pasaba por su garganta seguía moviéndose como que quería salir y sentía sus tripas dentro y ¡ah! ¡Oh, no! Es asqueroso. Uy, pero si timón y pumba se los comen muy tranquilos, ¿no? Ajá. Y el truco para comer ese gusano suri es que tienes que comer todo su cuerpo y la cabeza arrancarlo. Si te das cuenta, al momento de comerlo, ahí tiene la cabeza, mira. Le arrancó sí. la cabeza y la cabeza no te la puedes pasar. Porque está dura. Está dura. Pero el, el, el, el cuerpito, sí, el cuerpo sabe a pollo crudo, dicen, tiene sabor a pollo. ¿No, no, ¿No te arrepentiste el de no haber tenido esa experiencia, el de comerte y decir, yo me he comido un gusano de esos? Hermano, yo antes de ir ahí tenía la intención de comer el gusano suri, pero ya estando ahí, créeme que sentí náuseas, de verdad, no, lo vi al gusano tan grande y, y moviéndose y con, no sucio, no sé, no no no no no me arrepiento de verdad no pero sí lo probé pero ya cocinado frito después sí que sabía bien este con mucho aceite no Sí, y estaba frío no, estaba feo este feo gaso, estaba ¿sí? horrible horrible horrible es como algo frito pero ya frío pasado ya yo yo la verdad no no no tampoco me atrevería a comérmelo pero si estuviera en un momento de de, de verdad que estoy perdido en el bosque y me lo encomo. ah no te queda de otro no te queda sí, otra. yo creo que sí me lo comería, sí. Sí, no queda otra. pero y ahí traen, mira. Así, Miren. no, no, no, no increíble. Esos son escarabajos. Bueno, cuando, cuando ya se hacen escarabajos, son escarabajos bellos. Sí, pero son, así, grandes. son grandes. Son grandes. Escarabajos gigantes, sí. De la selva, obviamente. Pero así esos gusanos, ¿no? Se encuentran entre la madera seca y húmeda, ¿no? O seca, seca o húmeda, digo. Ajá. En la, en la madera este, seca y húmeda esta de los árboles. Sí, ok. Sí, sí. Está eh, terrible eso. Entonces, solo comiste el huevo de tortuga, que no volverías a comer tampoco. El huevo de tortuga y ese gustando suri, pero frito. Eh, ambos no me gustaron, de lo más desagradable que probé en mi vida. Incluso me quedé con ese sabor, pero del, del huevo de tortuga, que, que creo que es lo más horrible que probé en mi vida. De verdad, honestamente, ¿ah? ¿eh? Fue horrible, ¿verdad? pero yo creo que también estos gusanos son como cazaturistas, no porque sí. el, el pueblo no se los anda comiendo, no, no, los no se padres. lo comen. Tú le preguntas a un local, dicen: eh, Yo le digo, oye, tú comes este gusano todos los días. <ríe> dicen: No, como eso no comemos, no me gusta. Dicen: Lo que pasa es que esto es ya, esto es como que eh, lo hace más exótico, más llamativo para los turistas. O sea, si ¿sí hay turistas en, turistas locales o extranjeros en ese mercado. Locales y extranjeros de los dos, que van netamente algunos para probar el suri, pensando de que es algo que come la gente seguido, pero no, no es algo que come, simplemente es algo, como tú dices, caza turista. Oye, ¿cuánto cuesta un, comerse un gusano de esos? Eh, está como tres, eh, recuerdo que, que estaba como cinco soles aproximadamente. A ver, para los que son del extranjero, obviamente los pongo en contexto, eh, cinco soles equivale a 1.30 dólares. Como 25 pesos, 25 pesos mexicanos, comerte un gusano de esos que vas a vomitar, porque Ajá. yo creo, yo tampoco creo, pues, no, no soy de estos que puede eh, pasarse cosas grandes, ni las pastillas puedo pasármelas, ¿no? Entonces, no creo que podría pasarle un, un animal de esos. Y ahí estamos viendo la carne de mono, ¿no? Sí, esa es la carne de mono, sajino, una variedad. ¿Qué es sajino? Sajino es como un chancho salvaje, ¿te acuerdas de Timón y Pumba? Ajá. Se parece a, a Pumba, pues. Ah, ok. Es como un jabalí. Un jabalí, así, salvaje, de la Salve. selva. Esto es en el norte de Perú, entonces, este, este mercado. Sí, de Perú, es de la selva, de Yurimagua. Se llama Mercado Elvado. Oye, ¿y allá cuánto tiempo te tardaste en llegar? ¿Cuántos, ¿Cuántas horas hiciste? Allá, este, pues, luego del viaje de Puno, eh, como te digo, mi... Este, mi contenido, mi canal fue creciendo. Entonces ya, ya no viajaba en bus, empecé a viajar en avión. Fue la primera vez que, primera, de las primeras veces que viajaba en avión, entonces me, me demoré. Eh, será una hora y media, de Lima hasta, hasta Tarapoto, Yurimaguas. ¿Cuántos hasta Tarapoto. días te quedaste ahí? Una semana. ¿Una semana? ¿Y solo ¿Un grabaste mes? un video? No, grabé tres. El ayahuasca también es de ahí. Ah, ok, ok. Ah, perfecto. Sí. Bueno, vamos a pasar con el, el de cráneos, el de los cráneos extraterrestres, y después nos vamos con el de la ayahuasca, que tengo muchas preguntas también ahí. Vamos Acá, a ver el, el del cráneo extraterrestre. Yo creo que este este del mercado me gustó bastante, pero el de los cráneos extraterrestres me, me voló la cabeza. Yo creo que eres una de las únicas personas que ha tenido esta oportunidad. Estamos sí. viendo ya la pantalla esto. De cráneos, ¿cómo es la historia? ¿Dónde es el lugar? ¿Cómo decides ir ahí? ¿Con quién vas? ¿Cómo sabes que existía esto? ¿Cuánto tiempo te hiciste? ¿Cómo es? Cuéntame. A ver, eh, todo comenzó eh, gracias a un contacto de un amigo que tengo acá que vive en Lima, que ha viajado anteriormente a Huancavelica, se llama Axel, que me habla de un chico que vive en Huancavelica. Ese lugar en donde encuentro los cráneos es Huancavelica, que está a 7 8 horas de lima en bus no se puede ir en avión porque huancabelica no tiene aeropuerto es considerado uno de los departamentos más pobres de todo el perú por no decir el más pobre okay. ya es un lugar en donde no hay mucho turismo ya este está muy muy abandonado entonces eh, me pasaron el contacto de john que es este tiene un canal que se llama Epicroll eh, yo vi su canal antes de ir, cuando estaba en Lima, vi su canal y vi un video que me llamó la atención, que él había grabado, que es de los cráneos alargados. Pero era un video, eh, por así decirlo, que no había llegado a mucha gente. ¿Por qué? Porque John era un canal pequeño, tenía creo 100 suscriptores o menos de 100. Y sus videos creo que llegaron a 500 vistas, 1000 vistas, 2000 vistas por ahí. O creo que hasta 20.000 tenía un video que había llegado este, a su máximo pico. Los demás eran 500 cien vistas, así nomás, ¿no? No llegaba mucha gente. Entonces, yo vi un video que me llamó la atención y que me parecía que era un video de lo más interesante que había visto. Los cráneos alargados. Entonces, ver, él, él ya había hecho un video de esos cráneos sí, alargados. Sí, pero como su canal era pequeño, no había tenido mucho mucha pegada, sí. mucho arraigo. Entonces, la gente no lo había visto. Entonces, yo dije, aquí veo una oportunidad. Yo ya luego de haber ido a, ido a Puno, eh, ya Oye, tenía más alcance. Ya aquí, tenía más alcance. Antes de, antes de que sigas antes de que siga corriendo el video perdón vas caminando rumbo a este lugar y encuentras estas estrellas ahí te va un dato este justo cuando yo estoy yendo con a, al lugar este que, que donde está la montaña donde los cráneos alargados en el camino John que ya conoce muy bien la zona y él vive ahí me dice aquí hay en el suelo en medio del césped, tienes que buscar bien, rebuscar bien, hay piedras fosilizadas. Piedras en forma de estrellitas, eh, y como lo ven ahí, ¿no? Como tornillo. Sí, ese ahí? Ese, ese tornillo sí es un caracol. Ok, pero las estrellas no es de ningún animal. Eso es lo que me parece muy extraño. Hay una leyenda de eso que me contó John. Dice que este, según los ancestros, los ancianos, eh, esas son estrellas gigantes, que debido a que ya estaban muy viejas se cayeron y cuando estaban cayendo se achicaron y se llegaron a, a convertir en piedras pequeñas y cayeron ahí en, la, en, en las montañas de Huancabelica. Entonces si tú te pones a rebuscar en esa parte donde yo estaba parado ahí mismo, eh, en el césped encuentras este, estrellas de diversos tamaños, estrellas sí. de piedra. Oye, pero es que eso, eso es un misterio increíble. Hermano, no sé, no sé cuál sea el motivo. Yo también, al igual que tú, me quedé sorprendido. Pero lo más raro aún es que, como te digo, Huancablica es un lugar que no tiene mucho turismo. Y esto de aquí prácticamente está oculto. Y nadie le da importancia. Nadie, nadie. Es algo muy extraño, pero que hasta el día de hoy eh, no ha sido investigado. Eh, es un lugar que no llegas así nomás porque... Solamente lo conoce la gente del pueblo. Llegar hasta ese punto es complicado. Yo lo hice gracias a un contacto, gracias a John, que es alguien que vive en el campo, en el pueblo. Oye, y re, te va... Te, bueno, rebuscas en el pasto y sí sacas estrellas, estrellas de piedra. De diversos tamaños. Te trajiste unas, dime que tienes unas. Sí, tengo, tengo. Ah, qué genial. Claro, porque podríamos decirle las dejamos porque es y demás, no, no, mejor recógelas porque no sabes si van a durar ahí todo el tiempo o qué, y eso es extrañísimo porque la estrella es una, es una figura que no está dentro de, los, de, de las antiguas culturas ni precolombinas ni mesoamericanas, no Ajá. hay símbolos de estrellas como tal ni figuras hechas de barro en forma de estrella, la estrella es como muy muy actual, entonces no tendría razón de, de que esas estrellas existan ahí en ese pasto y que pertenezcan a una civilización antigua y si existen entonces estaríamos hablando de un descubrimiento súper interesante por en la forma del diseño. Y lo más curioso aún es que nadie le da importancia, a día de hoy ese lugar no ha sido investigado, es prácticamente un lugar virgen, está en medio de las montañas. ¿Cuánto tiempo te tardaste en llegar ahí? Eh, de su casa de John, bueno, de, mira, de Lima hasta allá son siete horas, hasta la ciudad. De uh, la ciudad hasta el pueblo de John son dos horas, metido en un pueblo donde no hay, o sea, ni siquiera hay tienda, no hay muchas comunidades que tenemos en las ciudades pueblo. Claro, tú decides ir porque ves el, el video de los cráneos alargados y dices sí, yo sí. tengo que grabar eso, no importa sí. cuántas horas sean. Sí, eso y una cosita más que había visto en el canal de John, de Epicroll, y dije, quiero ir y para documentarlo, porque también me di cuenta de que como John tenía un canal en el que no tenía mucho alcance, esos videos interesantes no llegaban a mucha gente. Entonces, de alguna u otra manera también quería este, conocer a John porque me parecía muy interesante lo que estaba él mostrando. <coughs> y pues... Llegas a su casa de John y empiezan a caminar hacia la montaña. ¿Cuántas horas caminan? Eh, de su casa hasta para llegar hasta la zona de las estrellas, es eh, media hora, no es mucho, media hora, pero está encima ya del cerro, de, la, de, de los cerros ya. Ok, y de ahí comienzan a subir más porque están en búsqueda de los sí, cráneos. Sí, atravesamos montañas, subimos, bajamos, subimos otra, y ya al cabo de una hora, dos, dos horas aproximadamente, llegamos a, al, al lugar de los cráneos alargados. Y siempre, este John, que es de la zona, eh, siempre hace su pago. ¿Por qué? Porque a él le ha enseñado eh, que para entrar a estos lugares donde hay huesos, tienes que tener o mostrar mucho respeto, ya que las creencias son de que esto le pertenece a los gentiles. Los gentiles son como que parte de la mitología, de, de, la, de los mitos de Huancabelica, son seres que tenían poderes, eh, algunos los confunden con los extraterrestres y cosas así, que vienen ya desde... De, son, son leyendas y mitos que vienen de boca en boca desde los abuelos, ancestros. Entonces a él le han enseñado que si vas a un lugar así tienes que hacer tu pago y respetar. Yo le dije, ¿por qué lo haces? Eh, porque me han enseñado así. Tienen que hacer un pago con mucho respeto y no llevarte nada de ahí. Los únicos que saben de estos cráneos alargados son la gente del pueblo de ahí nadie o sea, la más. La, la gente del pueblo sí sabe que hay cráneos alargados. Sí, la gente del pueblo, no todos, pero la gran mayoría sabe. Y todos este, este, han sido, por así decirlo, criados con, con ese pensamiento de que si tú te llevas uno de los cráneos, te cae una maldición. Es por eso que ninguno del pueblo se lleva esos cráneos. Si no, ya estuvieran desaparecidos hace de tiempo. No se lo llevan porque, eh, bueno, según me cuentan, este, los que se llevaron por lo menos uno o dos cráneos terminaron mal, o sea, como que tenían pesadillas, se volvieron locos y cosas así, porque los espíritus, supuestamente los espíritus protegen este, estos cráneos. Tu amigo de... conocía estos cráneos porque es de la localidad, porque ahí vive, ahí creció. Sí, y porque su abuela le contaba desde niño los mitos, y esos mitos vienen desde, desde tiempos ancestrales. Ajá. Entonces, eh, encuentran, ¿cuántas cuevitas encontraron de ese tipo? Ya, eh, esa es una cuevita, esa es la única en la que habían este, esos cráneos alargados. O sea, en, en una sola esa... había cráneos alargados. Sí, pero ahora eh, la cuestión no está, no está ahí. La cuestión está en que eh, ya con el tiempo nos hemos dado cuenta de que ese no es el único lugar donde hay cueva, cráneos alargados. Alrededor de, de, de, de las montañas de Huancabelica hay muchas... Fosas, En medio de las montañas hay huecos, cuevas, en las que hay cráneos alargados, incluso más cantidad que en las que vemos ahí. Hay muchas más. Hoy día acabo de subir un video, incluso este, en el que muestro eh, una cueva mucho más grande, mucho más profunda, en el que encuentro más cráneos alargados, más costillas, eh, este, brazos. O sea, eh, es algo sorprendente que hasta ahorita no encuentro una respuesta y no entiendo por qué eh, no investigan, no, no se investiga eso. ¿Cuántos cráneos alargados había en esa cueva? Te calculo más de más de 30, ¿eh? Como Más Pero, de 30, o sea, en el video se ven poquitos. No, abajo habían más. Uf, ¿y todos y, eran y, y, y, y, y, y, y te cuento, este, después de ese conocí, después de ese lugar, conocí otro lugar en el que encontré cientos de cráneos alargados, cientos, ¿Ah? no 40, 50, cientos cientos, sí cráneos alargados, cientos, ¡guau! y lo curioso es que muchos de ellos tenían huecos, lo que conocen como trepanaciones craneanas, trepanaciones, sí o sea, eh, toda la comunidad que existía en Huancabalica era eh, una civilización con cráneos alargados, tenían la, las cabezas largas, no hay investigaciones al respecto, o sea, supuestamente los cráneos alargados vienen de la cultura Paracas, si bien, sí ¿no? Es lo Entonces, que te iba la... a preguntar, que si Paracas y Huancabalica estaban cerca según la, los historiadores, no tienen nada de relación Huancabelique y Paracas. Están lejos. Están muy lejos. Es Costa, Paracas. Ajá. Y Huancabelique es Sierra. Son distintas regiones. Entonces, este, esto es algo nuevo. Este es un hallazgo. Que, pues, la verdad, a día de hoy, este, muchas personas este, a raíz de este video han, me han acusado de fraude, de que esto no es real, de que son cráneos falsos. Entonces, eh, no sé qué más puedo mostrar. ¿no? Me gustaría a mí que, que me creyeran muchos y que llegara a tal punto de que investigaran esto, o sea, de que las autoridades respectivas investiguen esto y de que se sepa cuál es el motivo del por qué están los cráneos ahí. No se sabe, no se Oye, sabe. Oye, había cráneos como de personas grandes y como de niños también, ¿no? Sí, niños, este, sí, había de todo. Entonces, este... Es algo que tú te pones a buscar en internet, no vas a encontrar nada de información, es algo que realmente es un misterio, son cráneos alargados. Exacto, a eso voy, que tú eres, o tu compañero también, las únicas personas que han sacado videos de ese lugar y los cráneos alargados están ahí y nadie les ha prestado atención, ni por ah, medio de, de videos, ni tampoco una investigación, un estudio. Sí, o sea, el video sí pegó, tuvo viralización, y luego de eso me contactaron, o sea, varios periodistas, ¿ya? Sí. Pero periodistas con un interés personal. Me decían, oye, este, quisiera este, que me lleves al lugar, ¿cuándo me sí. puedes llevar? Eh, solamente queda esto entre tú y yo. Sí. Y yo digo, yo no le voy a dar la ubicación a ningún periodista eh, que tenga un interés personal o cualquier otro canal porque a mí ya me han hecho una mala jugada en la, eh, por parte de la televisión peruana. Eso ya es un tema aparte. Entonces yo no confío en ninguno de los medios. A los únicos que le daría la información de cómo llegar a ese lugar y de que de, de alguna u otra manera lleguen ahí para que hagan investigación, es al Ministerio de Cultura del Perú. Este, porque yo darle información a cualquier periodista que no conozco, es como este, arriesgar mucho. Pueden este, incluso comercializar estos cráneos. ¿Tú sabes cuánto pueden valer estos cráneos? Son una claro, reliquia. Son claro, una reliquia. Bueno, es, un, es algo increíble. O sea, si yo Hubiera ido, yo sí me hubiera llevado uno, pero si viviera en Perú, porque obviamente no puedo sacar esos, ese cráneo llenado de Perú. Por Ahí no? va, yo también no, me quise bueno. traer uno. Ajá. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasó? Eh, yo, como fui con John, le digo, John, ¿puedo llevarme uno? Y me dice, no, mi primo se llevó un cráneo y ahora mi primo está prácticamente loco y todos los días tiene pesadillas, o sea, eh, como que te cae una maldición. Y, y yo sí me arriesgaba, que... yo, yo sí me arriesgaba. Yo le digo, yo, yo me quiero arriesgar, o sea, sí. no, yo igual me arriesgo que me dé una pesadilla, me llevo un cráneo, digo, no hermano, o sea, este, incluso no, te puede, no pienses en ti solamente, me puede caer la maldición a mí porque yo te estoy ayudando, esto está este, protegido por el espíritu, entonces, no me atreví eh, a llevármelo, pero si es que, o sea, si yo lo decidía, obviamente me lo llevaba, pero eh, respe respeté la decisión de John porque él fue el que me llevó ahí, entonces, le respeto. y Me dijo John, este, hay una posibilidad de que te puedas llevar un cráneo, me dice, pero es haciendo tu pago. Un pago, pero ya más, este... Un pago más trabajado. Un, un pago man. a mí. Un pago de mil dólares a mí. <risa> <risa> Con un chamán y todas esas vainas. Ah. No, yo digo que lo hagas... Eh, es que es lo que te digo. Si es, eh, es, es mal profanar un lugar de estos, los vaqueros hacen mal y demás pero yo creo que en manos de una persona responsable y que valora el objeto, pues puede guardarlo porque... Siempre con eh, respeto. Porque con algún momento, o sea, puede suceder algo que se dé a conocer y que vaya gente sin escrúpulos y que se los lleve y que son, simplemente se los lleve, como tú dices, para venderlos y demás. Y no es lo mismo que tú te lo lleves con un interés de que lo vas a preservar, de que es una historia y de que sabes dónde es, de dónde es el sitio, y que si en algún momento es requerido por, para investigación, pues lo puedes, lo puedes dar, ¿no? Entonces, qué, qué impresionante un cráneo alargado. La verdad, eso es un descubrimiento maravilloso. Si tener algunos en esta cuevita que tú dices, a tener cientos en una cueva más grande, eso debe ser impactante. ¿Qué Ajá. sentiste cuando llegaste a estas cuevas y viste los cráneos? Tú ya sabías a qué ibas, pero... ¿Cuál fue la emoción? Qué, ¿Cómo sentiste el momento en que llegaste y encontraste eso? Eh, bueno, creo que es algo indescriptible. Creo que de todas las cosas que yo he vivido a lo largo de, de mis grabaciones, fue lo que más me sorprendió, o sea, lo que me dejó sin palabras. Fueron los cráneos alargados y que hasta el día de hoy eh, no, no logro entender ni, ni creer del todo. O sea, es algo como que muy sorprendente. Y, y eso bueno ese lugar queda chico en comparación a lo que yo he ido a explorar después ya que con otra vez con la invitación de John fuimos a una cueva mucho más grande y de entrada más angosta menos de un metro gateando arrastrando arrastrándonos, arrastrándonos sí. entramos tienes video de eso hoy día lo subí hoy día lo ah, no voy a poner mientras no lo he visto sí, o sea hoy vi. el día de hoy lo subiste es, está, nuevo, está. es este sí Oh, wow. Adelántalo más y vas a ver cómo la entrada es pequeña, ahí cuando entramos Mírala, es ahí, ahí, ahí. ¿Y eso es en Huancabalica igual? Huancabalica, sí, esa es la entrada, mira, esa es la entrada, tan chiquita pero la oh. cueva es mucho más grande y hay cientos de cientos de, de, de cráneos y huesos Dios mío y, santo, o sea, la entrada es como no se ve, o sea, cualquier no se ve vez, y nadie se hermano, viente. y yo digo este, si ese lugar este, está ahí escondido, imagínate cuántos más habrá y que son vírgenes que aún no han sido tocados por el hombre o sea, ¿eh? ¿Y este, este video lo grabaste cuando, esa misma vez que fuiste? No, no, ya después. Volví a realizar un viaje este, a Huancabelica. ¿Por eh, qué? Porque él te dijo que conocía otro lugar igual. Sí, mucho más grande y con más. Mucho más sorprendente. Este lugar es mucho, mucho, mucho más impactante. Aquí sí yo me quedé este, anonadado, podría decirse. ¿no? Aparte la entrada, como te digo, eso es un hoyito. Cualquiera un que pase chiquito. nadie se da cuenta. Menos de un metro. Mira, vas a ver cómo ingresan. Es ah, arrastrándose. Vamos a adelantar. Cualquiera que pasa por ahí no se imaginaría que dentro de ahí hay. ¡Uy, uh, no! ¿Así? Así. No. Y adentro vas a ver Ay. qué es lo que hay, ¿ah? ¿eh? ¡Wow, Dios mío! Esto es como cuando encuentras el tesoro perdido, como Indiana Jones. Esto es hacerle a la Indiana Jones, precisamente. No es, lo, esto, yo no lo, lo dije gusta. ahí, oro puro, y ahí me voy a meter, me voy a arrastrar. Hice como sea para grabar. No podía grabar bien. Mira, ahí huesitos, ahí ves. Sí. Ya, pues, esa es evidencia de que estábamos entrando a algo grande. Ya, ya había huesos ahí en la primera, como... Sí, ay, ya, ahí te la cuento, cosa. la estructura de ese lugar este, se divide en tres cuartos. Dentro de esa cuevita pequeña se divide en tres cuartos. Hay un cuarto, que es el primero al que vamos a ingresar, de ahí viene el segundo, el tercero, y en los tres ahí, hay restos óseos. Dice que toca bajarle a los tacos para caber, yo creo que tendría que bajar de peso para... ¿Para poder entrar ahí? Ajá, Porque... Yo soy muy flaquito y me atasqué. Entré a las justas. No manches, no. Entonces, yo sí tengo que bajar de peso. <risa> no, no entras, Todo ¿ah? sí, no, era la panza. Me... Este es el primer cuarto. Ok. Mira, van a bajar ahí y ahí abajito hay huesos. Mira, y si te das cuenta, ahí está John este, con un cigarro. Eso sí. es parte del pago. Si no entras ah. con un cigarro, este, es como si estuvieras entrando faltando respeto a los espíritus. Yo pensé de... que se estaba dando valor. No, no, no, no. Es parte del, del ritual. La gente es muy creyente allá de, de los apus, de los pagos y toda esa cuestión. Ok. Entonces son, son tres cámaras. Sí, tres cámaras, tres cámaras. Y había ropa, ¿eh? como ropa? ¿Qué es eso? ¿Textiles? Son, este, sogas. Porque sogas. si te das cuenta, ahí, ahí, ahí están los, los huesos, columnas, todo. Dios y... mío, santo. Esto es, esto es como... La ca las catacumbas de París. Así es, pero es virgen. Bueno, pero... no tan virgen porque ya ha sido profanado, si te das cuenta, están todos desparramados. Sí. O sea, seguramente ahí había cerámica, había objetos. Se este... lo han llevado, se lo han llevado. Y, sí. y, y creo yo que eso era más grande, solo que ha sido tapado por un derrumbe. Mira, hay sogas. Sogas, pero esas sogas yo creo que es como que estaban amarradas a las momias, ¿no? Sí, es eh, no sé si sabes que a las, a las momias los ataban todo el cuerpo y los este, ponían en posición fetal. Sí, sí, yo creo que esas momias las metían ahí. Y eso también es en, la, en las mismas montañas donde sí, la, en la primera vez. En otras montañas ya. En otra. Mira ese cráneo. Dios, oye, pero ese cráneo es muy chiquito, pero alargado. Alargado y vas a ver arriba tiene una, una perforación en la cabeza. Uy, mira, pero ese alargado está muy diferente a los otros. Sí, y el color es diferente. El de los otros era muy blanquecino, este es muy marrón. Sí, y tiene entrepanación. Yo me fijé que en el otro video también tenía entrepanación. Yo, sí. eh, yo creo que al momificarlos, les sacaban les el, el cerebro para que precisamente no se pudriera. Algo así puede ser incluso este puede ser un cráneo de un niño porque es muy chiquito ese es muy chiquito sí mira eso Uy, la cadera no no puede ser o sea qué se siente tocar ese tipo de cosas yo no lo toqué eso lo tocó <risa> mi amigo <risa> yo no lo toqué <risa> ah, y y no y ahorita vas a ver lo más sorprendente ¿eh? este nos metimos este más adentro todavía y había más huesos y encontramos este eh, hueso con tejido que conservaba aún su tejido. De no, la que como es. momias, ¿no? Mm, ese es un alargado más. Ese es un palo que, según él, es una herramienta sí. con la que trabajaban los, los antiguos indígenas. Estaba ahí. ¿Y, ¿Y quién supo de esto es tu amigo del otro video? Sí. ¿O sí. era otra persona? No, él. ¿Gracias a quién? Gracias al comentario de la gente, y ese comentario de la gente llega al gracias a, a los abuelos, a los ancestros. Los abuelos, los ancestros son los que comunican a sus nietos y esto va de boca en boca. Ok, o sea que los, los abuelos sabían de esa cueva. Saben de esa cueva y ellos creen que esto es de los gentiles, que eran como que seres que tenían poderes y que estaban en contra de Dios y cosas así. Es una leyenda, muy aparte de todo lo que estamos viendo. O sea, ellos tienen una versión distinta a la que podríamos manejar tú o yo. Claro, porque se tiene conocimiento de antiguas eh, culturas en Perú, pero no de una que todos tuvieran los cráneos alargados. Sí se sabe de que hay cráneos alargados en, en algunas culturas y de algunas personas, se creía que eran de los nobles nada más. Son de las personas nobles que le, les alargaban el cráneo, pero no de que todos estos, o, sí. o todos estos eran nobles, o todos estos pertenecían a una misma población y todos tenían los cráneos alargados. ¡Qué impresionante! Sí, hermano, y lo que más... este yo podría decir que mi indigna es que no le den importancia a esto. O sea, hasta el día de hoy, eh, a mí me han contactado bastantes, bastantes este, personas que buscan lucrar o, o buscan un interés este, propio para beneficiarse de esto. Pero hasta ahorita no, lo, este, el Ministerio de Cultura del Perú no se comunica conmigo para que yo les indique cómo pueden llegar o cómo pueden hacer para, para llegar al lugar y hagan investigaciones, porque eso es lo que se necesita, investigaciones de las autoridades este, que son pertinentes del caso. Mira, aquí me preguntan que si prefiero ir a esas cuevas o a Qatar, al Mundial de Fútbol, yo diría que a las cuevas, porque siempre ha sido mi sueño precisamente hacer lo que, lo que vimos en pantalla, meterte por un hoyo arrastrando y que... Y no cuando... he terminado, y hay más todavía. Dios mío, santo, ¿qué más hay? Cuéntame. Hay este, o Voy a entrar por otra vez por un hoyo muy pequeño. Eh, este, para entrar a la segunda cámara. Digo, por un pasadizo muy pequeño, muy ajustado, prácticamente besando los huesos eh, para bien pasar bien. a la segunda cámara. Y en ese momento que yo entraba, ahí voy a entrar ya. Ese es el ingreso, ah, mira, ese ingreso pequeño ese es la, a la segunda cámara. Oye, ¿no, te, no sentías claustrofobia? Porque estaba pequeñísimo el lugar. Ah, mira, para mi suerte no sufro de claustrofobia, pero ahí sí me pegué un susto al momento de ingresar, ya que los lo primeros que ingresaban eran mis dos compañeros y yo entraba de último. Y como yo sí. entraba de último, me quedaba solo por un momento en el cuarto. Ahí sí, cuando estuve solo en el cuarto, ay no, hermano, casi me desmayo. ¿eh? Y en el momento que yo pasaba por ese, por ese eh, camino estrecho, sentí un destello. Incluso grité, un destello detrás sí. mío. Cuando ellos estaban delante mío, sentí un destello, una luz como que se alumbró. Entonces ya fueron cosas raras, ya que ya dije, no, estoy loco yo, estoy, estoy alucinando. Eh, pero bueno, es son, son, es un es, yo creo que esta es la aventura que más me sorprendió en toda mi carrera como creador de contenido. Esta, no hay otra. Claro, esta experiencia y que sea algo único, eh, que lo estés mostrando al mundo, pues surgió con ese video de, de la comida de, de, un, de un sol, ¿no? ¿De cuántos soles? comida de un sol, de un sol pues de un sol. De, de ahí empezó toda esta aventura hasta llegar a esto increíble, o sea por eso eh, yo creo que en Perú hay mucha posibilidad precisamente, eh, sabía sobre el encontrar cosas increíbles, Ajá. porque México ya está muy explorado, hay muchas cosas pero siento que ya está muy explorado y todavía en Perú o, o algunas regiones andinas hay posibilidad de encontrar esto y esto me lo está reafirmando, esto es lo más increíble que he visto durante estos últimos años. Con dientes, años. con todo, ¿no? Completo, mira, ahí tienen dientes, mandíbula, tejido también. Eh, y sogas, ¿cuántas sogas hay ahí? Es, es increíble, ¿eh? Es increíble. Ahí es cuando sentí el destello. Me asusté. Sentiste y, un destello detrás de ti cuando estabas ingresando. Sí, y con una luz. Y también este, la sensación era como que en ningún momento me sentí como que solamente estábamos los tres, sino como que estábamos siendo observados, o sea, como que era una sensación muy extraña, muy extraña estar ahí. De, de la casa de, de tu amigo a este lugar, ¿cuánto tiempo fue caminar? En moto, en moto fue, eso fue en moto, este, dos horas, en moto. O a sea, pie... pero es... ¿No está como en un cerro y tienes que subir o está? Ah, no, no, no, escúchame, escúchame. En moto es este, dos horas. De ahí tienes que caminar a la montaña media hora. Ok. Media hora. O sea, estos lugares así ocultos están prácticamente este, tapados, pero en medio de las montañas, eh, donde no hay casas, donde solamente hay vegetación nada más. Ahí, ahí se encuentra. Y mira, yo creo que hay está. más, hay más lugares donde hay eso. ¿Ahí estás pasando a otro o están saliendo ya? Estamos entrando. Esta es la segunda cámara. Eso es lo que estoy enfocando, es la segunda cámara, mucho más pequeña. Mi otro amigo ya entró a la tercera cámara. Entonces te quedabas de solo en, en la cámara. Sí, es... me hablaban. Y no agarrabas ni un hueso. Ahí estoy, mira, esa es la segunda cámara. Me estoy enfocando a mí, bien chiquitita. Oye, está chiquita esa, ese lugar, está muy angosto. No te puedes parar, hermano. Tienes que ser muy flaco para entrar ahí. Uy, no. Pues sí, a, a cualquier persona que quiera entrar ahí debe de estar de tu Mira, posición. Sí, yo soy flaquito. Y mira, y ahí encuentro algo que me sorprendió. Es una pierna entera con todos sus dedos, uñas y tejido. En medio de todo eso. Ahí lo, le voy, a, ahí lo voy a levantar. Espérate, espérate. Y ahí está. Uy, oh, sí, una pierna completa. Mira el pie. Está momificado el pie. Tiene tejido, ¿ah? ¿eh? Y sí. tiene uñas. Uy, pero también no se ve tan grande, ¿eh? No, no se ve tan grande. Me lo comparé con el zapato de mi amigo y no. Oye, preguntan aquí si no había riesgo de, de derrumbes. No, bueno, posiblemente sí. Pero, o sea, tú tocabas el lugar y se veía firme. Se veía firme. O sea que, pues, obviamente ha durado ahí por... Eh, miles, seguramente a, a, a algún, no sé cuántos sí. miles, ¿no? De años, Sí, ha... Si si a... Esa es la esa. tercera cámara. La tercera cámara es esa. Yo creo que era mucho más grande, Habían mucho más, más cámaras, pero ya ha sido tapada. Parece que el derrumbe, ha habido derrumbe en la parte de atrás, de al fondo, porque hay pequeños hoyos angostos en los que se ven huesos, todavía se ve huesos como que hay más cráneos, está para escarbar, o sea, sería un, un trabajo ya eh, de arqueología lo que se tendría que hacer ahí. Uf, sí, eh, pero ni a dónde llevar tantos huesos, ¿no? o sea Y, es... lo, y la pregunta es, ¿cómo llegaron a ingresar ahí si este, tantos cuerpos si la entrada es pequeña, es angosta? Tú has visto que uno ingresa arrastrándose, sé ¿cómo han metido tantos cuerpos ahí? Hay cientos de cráneos, cientos de cuerpos. ¿sí? Todos los cuerpos lo comenzaron a meter ahí. En un momento estaba lleno de... Bueno, de, estaba completamente lleno esos, esos huecos. De momias. De momias, sí. Y como tú dices, ya hay gente que, que entró a lo largo del tiempo porque se llevó los, eh, los objetos. Las cosas de valor, las cosas de valor. Mira, ese tiene como rugosidad en la cabeza, si te das cuenta. ¿Ves como bultos en la cabeza? Sí, sí, este como, no, no está como alargado, está como con bolas, ¿no? Con bultos. Tiene deformidades, eso es lo extraño. Mira, lo, lo vemos ahí, tiene como rugosidades. Ah, sí, cierto, sí, sí tiene como rugosidad. Pues o sea, eso está raro, porque una rugosidad así solamente sería como cáncer de hueso. Cáncer de hueso, pues sí. Y tiene dientes todavía, ¿no? Y es muy extraño, muy, muy extraño. Hubo ah, en particular algún cráneo que fuera más alargado que otros, más grande o diferente que, que otro que resaltara entre otros. Eh, fíjate que la mayoría de cráneos tenía el, la misma longitud de, o sea, de, de, la, de, de la parte del, del ojo hacia arriba tenía casi todos tenían el mismo tamaño de, de alargado. No, no noté uno que sea más diferente, o sea, había mínima diferencia pero no tanta. ¡Uf! Increíble esto. Eh, es, es realmente... no, no sabemos cuál sea el origen, la verdad, ni yo mismo lo sé, estoy sorprendido. Este cree... es un video de colección, es un video de colección. Creo que esos son esos de los videos que, que uno se va a quedar recordando por mucho tiempo de, de, lo, de lo impactante que puede llegar a ser este, los misterios que aún no se han descubierto. ¿No te llevaste algo de ahí? Eh, te no digo que, nada, sí, Aquí nadie va a decir nada. No, escúchame, te digo que si es que, no, te digo que si es que en el anterior, que era más pequeño, no Ajá. me dejaron llevarme nada, en este, que era más grande, ellos tenían mucho más miedo, y te juro que no me llevé ni una tela. ¿Por qué? Porque al final, John prácticamente casi me risa, no te lleves nada, me dice, ni siquiera, ni siquiera una soga, nada, no te lleves nada, porque las creencias de allá, de la gente, aunque no lo, no, no mira, no, no sé si te lo imagines, pero la gente de allá es está muy muy arraigada con sus creencias tienen mucho miedo miedo a ellos a los cráneos a los gentiles porque según ellos eran seres personas malas que te pueden hacer daño sí no yo sí me hubiera echado algo a la bolsa aunque sea una una este, una soga algo un pedacito de algo algún diente aunque sea más usted pero quién sabe no a lo mejor vuelvo <ríe> Sí, aquí, aquí preguntan que si llevarías a alguien, ya, ya lo dijo Franz, que, que no, no llevaría a nadie ni a los mismos periodistas que fueran por, por una, un interés personal, o sea, Franz quiere que si se revisa esto, sea por instituciones que sí, eh, le den un seguimiento y que sí lo valoren, que sí lo resguarden. Sí, que lo cuiden, que lo valoren, porque me, o sea, me, me sentiría culpable que de acá un tiempo yo le dé la información a alguien y esa persona vaya y se lleve todos los cráneos, lo comercialice. Ahí sí yo me sentiría culpable porque estaríamos atentando contra algo que es muy valioso. Entonces, es increíble, hermano, o sea... No. La, la tercera persona que va con ustedes, ¿quién era? ¿Su amigo de, de, amigo de John? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no podemos ingresar solos ahí, entre dos es, es muy peligroso, o sea, eh, John tenía miedo de ingresar solamente conmigo, con uno más, y aparte había un amigo más de John que estaba en el ingreso, en la puerta de afuera, se que siempre afuera. estaba, sí, gritándonos, ¿están bien? ¿están bien? Y nosotros, sí, sí, estamos bien, se aseguraba de que estemos bien, si es que en algún momento pasaba algo, este, él iba a llamar, pedir ayuda. El Mira, que, ese cráneo está con todo y mandíbula. Y tiene tejido todavía. Un poco de tejido en su rostro. Tiene dientes, todo. Así salía. Así se está centrando a la tercera. No, y ya, ya estoy, estoy saliendo, saliendo, estoy saliendo. Ya está saliendo. No había pinturas, eh, no notaste que hubiera pinturas en la pared? No, lo que sí noté es que en la parte del techo estaba de color negro, o sea, como que se hubiera quemado algo. Como si hubieran quemado algo. Yo creo que, pues, obviamente entraban con, con antorchas, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Pero imagínate cuántos cuerpos en su momento habrán est estado ahí y perman permanecieron. Eso fue como, una, como un, una tumba, ¿no? Una tumba de... Sí, y como de, mencionas, debe pues, de haber más, ¿no? Debe de haber más que están tapadas. Estoy seguro. Ahora con la que he visto, eh, bueno, con esta última visita, estoy completamente seguro que hay más. Y hay algunas que están vírgenes, o sea, que no han sido eh, vistas por, bueno, no han sido tocadas por el hombre actual. Creo yo. Yo estoy eh, seguro de eso, que hay más. Guau, wow, impresionante. Ya vámonos por lo último porque te hemos robado dos horas detrás de... Uy, uy, uy Pero noche. Ha estado bien interesante, la verdad que lo que nos has contado vale mucho la pena, esto, estos videos son únicos, eh, no hay más en internet, ni incluso las autoridades han investigado esto, entonces, pues es una exclusiva que, se, que nos trae Franz, algo que le ha tocado vivir eh, dentro de ser youtuber y que eh, vivimos esa misma experiencia con, con la misma emoción. Vamos con el último tema, este pues obviamente fue maravilloso, y el último es el de la ayahuasca, porque hemos tocado de pronto temas aquí de, la, de, de qué se sentirá lo de la ayahuasca y qué es eso. ¿Tuviste la oportunidad de probar qué es la ayahuasca? ¿Le puedes decir a la gente qué es la ayahuasca y por qué te nace ir a hacer ese video? Eh, en primer lugar, este... Mi experiencia de ayahuasca es completamente opuesta a, la que la, a lo que hace la gente promedio. ¿Por qué? Fue una experiencia completamente improvisada. Eh, recuerdo que ese día yo estaba en la selva, en Yurimaguas, eh, y estaba junto con mi amigo y no... Mi, había pasado algo que me había desorganizado. O sea, no estaban saliendo las cosas como yo quería. Entonces, eh, llegó un día en el que no sabía qué iba a grabar. Pero tenía que grabar porque estaba en un viaje y en los viajes hay que trabajar, hay que grabar. Entonces no sabía qué iba a grabar. Entonces mi amigo me dice: Oye, este hay un lugar donde hacen, bueno, te dan el ayahuasca. Se llama Dos Mundos, es muy conocido acá en, en Yurimaguas. Mi mamá me ha hablado de eso, me dice. Entonces, este ha sido improvisado. Nos fuimos a, a preguntar a la gente, ¿no? A la gente de, de, de la ciudad: este, ¿Conoce usted eh, Dos Mundos, el centro de, donde dan ayahuasca? Sí, sí, está por la carretera, tienes que tomar una moto que te va a dejar allá, así es que tomamos la movilidad, preguntando a la gente, y nos llevó hacia una zona alejada, donde en medio de la carretera, eh, paró en la movilidad y nos dejó este, en un centro de sanación espiritual, dos mundos, ese era su nombre. Eh, la intención era este, documentar el ayahuasca, y lo que pasa es que yo para ese entonces no tenía... ...mucha noción, mucha información... ...de lo que era el ayahuasca... ...era un video completamente improvisado... ...no sabía que era el ayahuasca... ...lo que me imaginaba era que... ...o sea, lo que había leído era como una especie de, de ritual... ...de una sanación espiritual o algo, algo así, ¿no? ...no tenía muy claro, no lo entendía... ...así que fui... Eh, ...con mi cámara en mano... ...y nos, nos atendió un señor... ...que era el, el guía espiritual... ...nos atendió en la puerta... ...él mismo nos abrió la puerta... Eh, le dijimos, señor, yo hago videos y me gustaría documentar lo que es este, la experiencia tomando ayahuasca la verdad es que nunca la he tomado y no sé mucho qué he, no sé mucho del tema y el señor me dice, ya claro, este, yo soy el guía espiritual, yo soy la persona que está a cargo yo soy el dueño de este centro de sanación espiritual este, pasen y les voy a invitar a la ayahuasca, aquí todo es gratis me dice, lo cual me pareció extraño, entonces nosotros íbamos con mascarilla y el señor me dice, mira, aquí no uso mascarilla porque aquí este, no, no usamos esas cosas me dijo, sácate la mascarilla este, y te vamos a dar ayahuasca. Siéntate ahí, en, en una banca, nos dijo. Recuerdo que nos llevó a una parte del medio, era de la, de, la, de la casa, era una casa de campo, parecía una casa de campo. Nos sentamos en las bancas y a nuestros alrededores habían algunas personas, en su mayoría turistas, que estaban como que tú los mirabas y parecían que estaban borrachos o drogados, porque estaban así como que... Una mirada tontada, como que no, no se les veía bien, otros durmiendo, y era un ambiente muy extraño. Entonces, este, eh, el Señor nos dejó así de simple, ¿no? Siéntense, ahorita les traigo ayahuasca. No les voy a cobrar, es gratis todo aquí, nos dice. Es un centro de sanación espiritual. Ya si ustedes quieren dar una voluntad, les acepto. Entonces, nos sentamos ahí, nos trajeron un jarrón con ayahuasca, que era una bebida este, de color carameloso, casi marrón, y cuando, lo, me, cuando me dijo tómalo, eh, yo hice caso y su sabor era muy similar a la algarrobina. No sé si ustedes conozcan a la algarrobina. Es una... No, no me suena la algarrobina? ¿Qué es algarrobina? Es como, como algo similar a la miel. No sé, creo que es una hierba, pero es, es como que gomoso. La, la yaguaja también es igual. O sea, un, tiene un toque dulce. No es tan dulce, pero es, no sabría cómo describirlo. La cuestión es que tomamos el ayahuasca, el sabor no es tan desagradable en sí. Eh, lo tomamos y me dijo, ya está, ya tomaron la ayahuasca. Ahora sí, este tienen que esperar este, unos 20 minutos y les voy a traer este agua, agua pura que van a ir tomando. O sea, la ayahuasca es una mezcla de hierbas. Sí, de un árbol. Ok. Del tronco del árbol le sacan. Okay. Ya es como que una mezcla, lo hierven en una olla grande y, y, y te lo dan. Una mezcla de hierbas. Sí. La cuestión es que nos dieron un poco, tomamos y ahí mismo sentí que, que mi ah. cuerpo ya reaccionaba diferente. O sea, mis, mis sentidos estaban más despiertos. ¿Te lo tomaste y a los cuantos minutos te empezaste a sentir? Ni al minuto, hermano. O sea, al, al segundo. ¿Imediatamente? Sí, fue muy raro. ¿Qué sentiste? Eh, como que los sentidos estaban más despiertos, o sea, eh, yo me sentía un poquito con la energía baja y eso hizo que me levantara, eh, ya no estaba tan apagado, entonces eh, pasaron los 20 minutos y empezaron a traernos jarras de agua, agua pura, sí. empezamos a tomar y a medida que tomábamos empezó el momento más traumático que es arrojar, vomitabas, vomitábamos, Tomábamos agua, arrojábamos, nos daban más agua y volvíamos a arrojar. Y así estábamos. O sea, y o sea, el, sea el agua les provocaba vómito, les provocaba náusea. Sí, sí, era como que si te estabas enjuagando todo el cuerpo, te estabas purgando ahí mismo. Y Ajá. nos daban un, una. Eh, delante de nosotros teníamos como una, un, un balde en el que botábamos todo lo que arrojábamos, pues ¿no? lo, nuestro vómito ahí. Y todas las personas estaban así, ¿no? Vomitando, todos. Entonces, este traumático porque no, a nadie le gusta vomitar y menos este cuando es más continuo, o sea, yo llegué a vomitar más de 30 veces ese día creo que hasta 50 veces en menos de media hora ¿eh? en menos de media hora 50 Vom veces en, medio de, en menos de media hora o sea, ya estaba sacando las tripas hermano, te lo juro, era traumático, tomaba agua, bah, tomaba agua y ahí mismo y nos Uy. daban más agua, se si acaba el agua traían más, traían más, traían yo más te, siento, ¿te has puesto alguna vez una borrachera? No tanto, no soy de tomar, no me gusta el alcohol. Es que te iba a preguntar que si sentía así, como si tuvieras tomado una... Ah, una este... Docena. Una vez sí, este... No, no es igual, no es igual. Por, ahora te explico por qué. Es que en ese momento no sentía todavía que, que yo estaba como que perdido, sino mi, estaba consciente, pero este vomitaba, vomitaba, vomitaba, entonces este... Era traumático, sufría bastante. Y pasaron es, pasó esa media hora y recuerdo que ahí ya nos quitaron el, el agua, nos dijeron que ya es suficiente de vómito, ahora van a, es el momento de la relajación. Y este es el momento más, más bonito, porque nos echamos en la banca y, este, bueno, ya cuando terminamos de vomitar, ya sentíamos como que mareados. Este, sí. como, que, como tú mismo me dijiste, ¿no? Una borrachera. Sí. Nos sentíamos así como que mareados, o sea, no me podía parar, o sea... Si me paraba, me caía. Sentía mis ojos como que... ¿Cómo podría decirse? Miraba con una mirada perdida. Este, miraba doble, veía doble. <ríe> este, y hablaba... Mi amigo hablaba disparates. Era como una borrachera, exactamente como sí. me dijiste hace un momento. Era, era como estar drogado, en pocas sí. palabras. No eras tan consciente. Eso ya fue al final de, de, de estar arrojando. Arrojábamos tanto que ya nos sentíamos perdidos entonces este, ya nos, nos quitaron el agua y lo único que nos dio es como que un momento unas ganas de descansar nos echamos sobre la banca y en ese momento sentimos una relajación tremenda una gran relajación porque este sentíamos que el, que, que el cuerpo flotaba prácticamente y ahí es cuando, cuando estás en el momento de la relajación, es cuando empiezan las visualizaciones en tu mente. Algunos le llaman alucinaciones. Entonces, eh, yo no sabía mucho de la ayahuasca, cerré mis ojos y empecé a ver cosas este, raras. ¿eh? Me empecé a ver a mí mismo viajando por el espacio, <ríe> lo cual suena muy, muy extraño, pero sí, así me veía en el espacio había como planetas o había como estrellas, colores, estrellas? Estrellas nomás. Era como el espacio oscuro de por sí Ajá. y estrellas. Y yo estaba como que volando con una dirección hacia, enfrente, ¿sí? Volaba. Sí. Sin, o sea, era como un astronauta sin traje, algo así. Ajá. Estaba volando en el espacio. Y, y, y en ese momento, hermano, sentía como una relajación única en mi vida. O sea, era, era algo muy... Este, podría decirse, eh, era una sensación muy relajante, Libera, liberadora. Extrema, extremadamente liberadora. O sea, ya no pensabas en los problemas, que tengo que ir, que los gastos... Como no, no, si hermano, estuvieras muriendo, ya te estás yendo, ¿no? Me estoy yendo para la otra ya. Luego de los vómitos, del sufrimiento, sí. luego de estar así como que medio soncito, este, me eché, me recosté y empecé a alucinar esto que yo estaba viajando en el espacio y veía este las estrellas todo chévere no y estaba volando hermano yo no sentía mi cuerpo me sentía ligero y, y recuerdo que también este en un momento este empezaba a escuchar como estaba en la selva escuchaba a los pajaritos eh, la, la, los insectos volar el mono este, hacer sonidos entonces escuchaba todo eso captaba todo eso mis sentidos están muy agudos entonces, llegó un punto en el que empecé a visualizar, este... Muchos dicen que es la visualización de tu futuro. Sí. Pues yo, yo no estoy tan seguro, no sé, pero empecé a ver cosas, ¿no? Yo me vi eh, en un... Estaba en un, en un avión, ¿ya? Estaba en un avión eh, y a mi costado estaba, estaba viajando en el avión y a mi costado estaba una rubia extranjera. <risa> que, y, y, y, y hacíamos el habla, ¿no? Estábamos conversando y como que había un clic ahí, y sentía sí. que ella me gustaba, o sea, en lo que yo estaba imaginando, sí. que ella me gustaba, y que yo le gustaba a ella, entonces, este, en esa visualización, eh, el, el, el tiempo pasó eh, hasta que ya éramos pareja, y hasta que llegó el punto en que nos casábamos. Ah, entonces, o sea, ¿en serio? ¿O sea, <risa> ¿Una historia de amor? Sí, ajá o sea, resumido es eso, o sea, eh, empecé a ver esa, esas cosas, o sea, eh, que yo conocí a una extranjera en el avión, en un, sí. en un viaje, eh, sí. nos enamoramos y nos casamos. Eh, luego ya de todo eso, este, luego de investigar bien, porque no sabía mucho del de tema ayahuasca, me di cuenta de que la ayahuasca, dice, supuestamente te hace visualizar tu futuro, Ajá. o son mensajes este, que te dan este, que te da acerca de lo que va a pasar contigo entonces eso fue lo que yo vi en mi en mi en mi visualización cuánto tiempo te duró ese, ese desde que Uy, la tomaste hermano te soy sincero que eh, en ese en ese día yo perdí el lapso del tiempo perdí mi podría decirse esa sensación de, de, de, del tiempo por esa sensación de que el tiempo pasaba sentía que el tiempo pasaba muy muy lento porque, sí. por ejemplo, la etapa del vómito fue, fue solamente media hora. Pero yo en el momento en el que yo estaba viviendo eso en carne propia, sentía que, lo estaba, que eran horas de horas de tortura. Ya cuando estaba editando mi video, lo que había grabado, me di cuenta que era solamente media hora. Entonces, este, eh, había perdido la noción del tiempo. O sea, como que para mí el tiempo pasaba muy, pero muy lento. Entonces, eso fue lo que provocó el ayahuasca en mí. Mucha alucinación, relajación extrema. Y, <coughs> pues, <coughs> eh, yo lo hice sin, sin tener mucho conocimiento del tema. O sea, cuando ya te, te terminaste de, de esa visualización, ya despertaste, ya. Ya sí volviste a eh, estar en ti, ya no te sentiste mareado, no, algo así. ¿no? A, a, la, a los 40 minutos, 45 minutos, este, casi una hora se me fue el efecto de la relajación extrema, algo que yo no quería porque quería estar relajado todo el día. Sí. <ríe> y sí. se me fue y ya me sentí normal y me, me acordaba todo lo que había pasado, me acordaba claramente. Ya luego, cuando yo edité mi video y lo subí a internet, este, mucha gente me criticó porque sí. este, pensaban de que yo no estaba respetando el tema de la ayahuasca porque hay personas que ven el ayahuasca como algo más que una bebida lo ven como un brebaje espiritual como algo que te sana tu espíritu sí. tu yo interno entonces este, hay mucha gente creyente de eso y también aparte de eso me había dado cuenta de que yo no había seguido este cómo podría decirse el método tradicional de la toma de la ayahuasca ya que, como te dije, yo llegué al centro de sanación espiritual, el Señor me dio la bienvenida y me dio ayahuasca ahí mismo, pero lo que es normal, entre comillas, lo que vendría a ser lo correcto, según las personas que toman ayahuasca, es que la, el ayahuasca se toma este, cuando tú ayunas, y con, y con días de preparación. Entonces, ¿qué es lo que he tomado yo? No entiendo, o sea, el señor no me dijo nada de eso, o sea, sí. me dio la ayahuasca así nomás, entonces, y, y aquí en los comentarios yo veo que los que han tomado ayahuasca, y, y luego ya investigando, me doy cuenta que la ayahuasca es una bebida especial, un brebaje espiritual, que se toma con días de anticipación, y, y tienes que privarte de, de, de, de comer, o sea, en ayunas, de tener sexo, de muchas cosas, entonces, eh, no he seguido el procedimiento y me he tomado la ayahuasca así nomás, sin sin planearlo, y incluso había tomado mi desayuno ese día. Eh, ¿Te gustó o no? A ver, es un sí y un no, me gustó. Eh, de la parte de la abuelita, pues sí, obviamente. <risa> no me gustó la parte en la que vomitaba porque fue traumático, eso es lo que, lo que detesto, o sea, es, es que es horrible. Me gustó la parte de la relajación, cuando me eché y empecé a, a, a volar por el espacio y sentir toda esa relajación, esa tranquilidad extrema, porque era una, era una tranquilidad muy extrema, y la y visualización y toda esa vaina me gustó, eso sí me gustó, entonces es como que un sí y un no, hay cosas que no me gustaron como el, el, la etapa del vómito, eso sí es trau, tra, este, muy traumático. Pero, Pero bueno. no lo volverías a hacer. Eh, yo creo que por la, por la parte de la relajación sería capaz de soportar la, ¿Sí? la etapa del vómito. Sí, lo volvería a hacer. Lo voy a volver a hacer, pero esta vez desde el, desde el método tradicional con un chamán curandero que me haga este, una limpia, toda esa vaina. No soy creyente, pero quiero, quiero vivir esa experiencia. Como la, viajero, como, como se debe, se supone, ¿no? Y tu compañero ah. te dijo que experimentó. Sí, él, a él le chocó más, ¿ah? ¿eh? A él le, le chocó más porque... Según el, el guía espiritual de ese día, nos dijo que las personas que están más impuras, o sea, que tienen su, su espíritu más, podría decirse, más sucio, más contaminado, este, son los que más van a sufrir. Entonces, uh -huh. yo, por ejemplo, a mí se me fue la alucinación y los vómitos. Uh, en general, se me fue media hora, casi en una hora y media por ahí. A él le tardó todo el día. O sea, este. Este, terminamos juntos la etapa de la visualización y ya yendo a la casa eh, recuerdo que él seguía con sensación de vómito Uy, no, no, no, comió, no comió en todo el día porque sí, sí, sí. comía y vomitaba, o sea fue horrible, yo estaba normal yo normal, sí. amor, c sí, en él normal pero él no, entonces hay, hay personas que les da de manera diferente como dicen, cada organismo es, es completamente diferente, entonces en el caso de él le afectó eh, mucho más que a mí. Uy, no, yo creo que yo no, yo no le, yo no le haría, la verdad, tengo mucho miedo a, a no ser, este, no poder ser capaz de controlar mi mente o, o mis sensaciones, y, y menos te puede de... mal viajar, te puedes mal viajar. Viajar, sí, imagínate que el, mí, el mío sea, aparte de vomitar un mal viaje, no, un mal viaje espiritual, un, una visualización mala que te dé miedo, cosas así, también puede pasar. ¿eh? En mi caso, eh, visualicé algo como que bonito, entre comillas, ¿no? Pero hay personas que experimentan o ven cosas traumáticas. ¿Tu amigo no, no visualizó una güera? No, él, mira, curiosamente, él no se acuerda qué es lo que visualizó, visualizó porque estaba borracho. <ríe> estaba a él, a él le dio mucho. Muy fuerte. Muy fuerte. No, no, yo creo que yo. Yo no lo haría. Tenía muchas dudas y habíamos platicado precisamente de, de la ayahuasca y del peyote y de otras cosas que hacen alucinar y que pues, muchas personas practican de una forma como tú mencionas, con chamanes y con preparación. Con días de preparación. Exacto. Que sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pues. Estaría bueno que, que lo hicieras y nos platicaras. Tu claro, lo hermano. De ley. Y, y muy bien, para terminar entonces, estás ya en una etapa en donde ya vives... Literalmente de YouTube. Sí, no solamente de YouTube, sino de Facebook. O sea, eh, en Facebook nos va mucho mejor todavía que en YouTube. Así es que eh, ya a día de hoy, eh, como te conté, mi historia al principio fue complicada. Mis papás no estaban de acuerdo que me dedique a las redes sociales. Ellos creían que estaba perdiendo el tiempo. Eh, me arriesgué en dos oportunidades en medio de una cuarentena. Y este, a día de hoy eh, se podría decir que gracias a la perseverancia, estoy ya viviendo de crear contenido en internet. Ajá. Para Facebook y para YouTube y próximamente para TikTok también. Te, te fuiste a vivir solo, te compraste una nueva cámara, estás hablando <ríe> de YouTube, ¿verdad? Eh, ahorita, sí, ya no vivo con mis papás, ahorita vivo en, en mi departamento. Vivo, vivo con ¿Ya mi ven pareja. ¿Ya, <ríe> ven? ya ven, gente, como siempre andan queriendo que su propia casa, que vivir solos. De youtuber y de volada, ¿en cuánto tiempo? ¿En dos años? Eh, 2020 vi? comencé. 2020, pues está como en un año y medio ya, departamento, ¿vives con quién tu pareja? Sí, con mi enamorada recién estoy viviendo. O sea, hasta con novia saliste. <risa> Gracias a internet. <risa> ¿Sí? O sea, ¿la, la novia fue de internet? ¿La conociste No, siempre? sí, por internet. ¿Pero fue por los videos? De, hey, Franz, me gustan tus videos. Eh, es, es prácticamente mi vecina. Ok, ¿pero fue por los videos? Ajá, sí, por mi barrio. Pero, sí. fue, fue, ¿te conoció por que te conoce en tu casa o sí. por los videos? Por los videos. Creo que ya metí la pata hablando de eso. <risa> <risa> ah, sí. Entonces, ¿tienes poco con ella? Sí, poco, poco. ¡Órale! Entonces, vean, gente, cómo sí se puede eh, desde que empezó con su teléfono y Amamos, primer video de la comida de un, un sol Hasta ya vivir con la pareja en su departamento Y haciendo videos en YouTube Cómodo ¿Cuánto, ¿Cuántos videos haces a la semana? ¿Uno? Eh, me, una, una, una vez a la semana, sí hay, hay veces que me tardaba más Pero ahora, ahora estos últimos, este último mes Un video por semana Y el plan es subir ya este, dos videos por semana eh, El siguiente nivel es dos videos por semana y ya más adelante tres videos por semana. Eh, producir más, pero obviamente no bajarle la calidad. Eh, a veces algunos youtubers este, suben más videos, pero le bajan la calidad. Esa, ahí no está la cuestión, sino en, en ponerle mucho empeño en la calidad. Y obvia, <ríe> obviamente viajar más, ¿no? Viajar más. Ahora, este miércoles salgo de viaje, espérate. Eh, mañana. Bueno, ¿Mañana no. Si es de viaje? Sí, mañana estoy de viaje. Oh, <ríe> mañana, wow. ¿A dónde vas ahí? Este, a ir? Salgo a Puno, de ahí me voy a Arequipa y de ahí a Tacna. lugares. Primero andaba a pie y en camiones y ahora ya puros vuelos, ¿verdad? <ríe> ya tienen su itinerario de vuelos. Sí, este, sí. ¿A sí. futuro, ¿dónde, dónde, qué te ves haciendo? Ah, ya, um, quiero viajar por otros países. Claramente ese es mi objetivo, este año empiezo ya, este año empiezo a recorrer otros países, a ver si te, si te visito en México, pues, claro, ahí nos estamos viendo. Acá hacemos videos, yo te llevo a varios lugares interesantes, claro. que, que sé que, que podrías grabar muy bien, así de ese estilo que, que estás haciendo. Ajá, sí. Pues muy bien, una última cosa que le quieras decir a toda la gente que quiere ser youtuber, que te ha escuchado, ha escuchado tu historia, ha visto tus experiencias y que quiera vivir lo mismo que tú. Eh, pues, principal, lo principal para, para eh, bueno, este consejo es para los creadores de contenido y también para los que también no crean contenido. Eh, cuando tienen algo que, que quieren hacer y están seguros dentro de sí ustedes, de, en, en, en su mente, de que es algo que les apasiona, pues, no se rindan a pesar de que tengan a su familia en contra, hayan comentarios en contra, burlas, incluso, muchos disculpen muchas críticas hacia su persona eh, creen en ustedes yo sé que es fácil decir esto creer en ustedes pero hay momentos en los que yo incluso he dudado de mí mismo y lo que me ha ayudado a mí es tratar de de, de ignorar a nuestros pensamientos negativos y actuar a veces yo actúo sin pensar como es mi proyecto comenzó eh, haciéndolo porque mi mente me decía que yo no iba no iba a poder no me veía capaz entonces dentro de mí eh, sentía mucho miedo mucha inseguridad y entonces ignoré todos mis pensamientos negativos y me aventé me lancé creo que una de las cosas que me ha definido a mí es que soy muy eh, muy arriesgado con mis proyectos sí me aventé y pues para los creadores de contenido eh, no se esmeren en subir muchos videos, sino esmerense en subir contenido de calidad, porque si ustedes se esmeran en subir muchos videos, eh, quizás pierdan de vista lo que es la calidad que yo creo es lo más importante, la calidad ante todo, enfocarse en que, eh, en que quizás nos estamos equivocando en algo y tratar de corregirlo para el siguiente video y no solamente para los creadores de contenido, sino para la gente en general, para las personas que me ven eh, hay que ser autocríticos. A veces nuestro orgullo nos gana. Yo he sido muy autocrítico, autocrítico conmigo. Yo me he equivocado muchas veces a lo largo de, de mis videos. Me equivoco, me sigo equivocando y me seguiré equivocando en el futuro. Ay, y, y yo tengo que reconocer mis errores para corregirme y mejorar. Si no, ¿cómo? Si no soy yo el que me corrijo, ¿quién lo va a hacer? Difícilmente otros. Lo pueden hacer, sí, pero uno tiene que comenzar eh, este, siendo autocrítico con uno mismo. Eh, bueno, eso es todo lo que quería decir. Y sí se puede, ¿no? Se puede llegar. Sí se puede, hermano, obviamente. Estás en a el veces... camino hacia sí. el millón, así que vas a tener muchas más aventuras, experiencias buenas. Eh, estás bien en YouTube, el algoritmo te beneficia. Eh, afortunadamente te está bien, yendo bien con las vis, visitas, con el, con lo económico, así que tienes mucho por delante, mucho por dar. Y vamos a tener a, a Franz para rato. Conozco los videos de Dilo No Más también, pero la verdad cuando vi los tuyos me gustó mucho más tu estilo. Y, y, y dije, este muchacho tiene mucho talento y, y, y se ve lo que transmites, tu experiencia la transmites muy amigablemente. Entonces, eso es lo que yo creo que atrapa a las personas que te siguen. Y vamos a tener a Franz por, por mucho rato, seguramente. Y vamos a, a, vas a llegar a lejos con tu millón de suscriptores que yo creo que se va a dar más pronto que, que deprisa. Así que gracias, Franz, okay. por este antes, tiempo. Antes, una, unas palabritas antes de culminar. este Bueno, la primera vez que conversamos aquí eh, en vivo, Oxlack, contigo, eh, quiero decirte que yo, bueno, ya te lo dije al principio, para la gente que no sabe, yo soy seguidor de Oslac, siempre he admirado tu trabajo, Oxlack, desde que estaba en el colegio. Mi hermano Nick es seguidor tuyo y eh, fue gracias a él que te conocí. Mi hermano Nick fue el que me ayudó a, a comenzar este proyecto. Él es el que me agarraba el celular y él fue el mismo que me hizo conocer tu contenido cuando éramos aún adolescentes. Este Es un, un placer conocerte, Oslac. Eh, sigo tu, tu trayecto desde que también trabajaste en History Channel. Eres una persona que admiro mucho es un gran referente. Así es que muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, mi hermano. Qué buena plática nos has dado. Te robamos casi tres horas, pero fue Encantado. Eh, muy bien conocerte, conocer todas estas historias. Le agradezco a toda la gente que nos acompañó en TikTok, en Instagram, en YouNow, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. Gracias por estar esta noche con nosotros. Espero les haya gustado y nos vemos el día de mañana y pronto vamos a tener más invitados de la calidad de Franz. Gracias, mis hermanos, a todos. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Bye, bye, bye. Chao, chao. Voy a terminar, a cerrar aquí.